Buenas noches, buenas noches a toda la gente que se ha reunido hoy, cuando nos faltan tres minutos para que sean las once de la noche, sean bienvenidos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, y hoy tenemos un programa especial porque tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre cosas muy interesantes, en este caso, pues sobre conspiraciones. Mucha gente le gusta esto de la conspiración, ¿será cierto, será falso?, en, en especial hoy vamos a hablar de la conspiración sobre si en verdad hemos llegado a la luna. Nuestro invitado es eh, Pepe Pepe Carvajal y um, le doy la bienvenida a toda la gente de YouTube, de Facebook, de nada más, porque pues ayúdenos a pagar el, el stream yard y le mandamos un abrazo a toda la gente que nos escucha en el podcast Oxlack Allá en Spotify. Estamos esperando a nuestro invitado esta noche. Mientras tanto, pues eh, que empiece a entrar la gente como Chamoquín, como Eddie, como Andy, como What's in the Wall, Álvaro Recoba, gracias a JC Gales también. Y me voy a mandar un videito, porque tenemos un videito, un videito que queremos poner de pronto en un momento de la transmisión. Vamos a ver el videito. Este es el videito. Perfecto, porque tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa para toda la gente que es de Monterrey. son Súper sorpresa, gente de Monterrey. ¿eh? Así que eh, yo he este, visto que hay muchos, muchos neolonenses, neo, neolenses, nuevoleonenses, eh, norteños que están aquí en la transmisión, y tenemos una súper noticia para los de Monterrey, porque como son muchos, como llama mucha gente de Monterrey, y como veo que el programa, no sé por qué razón, pero se ve más en Monterrey, pues entonces esa es la eh, ciudad elegida para algo que les vamos a platicar más adelante, más adelante con mi compañero Pepe Carvajal, que va a hablar sobre si de verdad llegamos a la luna, o no hemos llegado a la luna por eso esta noche yo traigo mi gorrita militar una gorrita militar como de los años 60 para que podamos más o menos armonizar esta transmisión con la con la ropa vean o sea estoy vestido de militar mi playerita azul y mi gorrita eh, camuflajeada de militar de los años 60 recordemos que el hombre llegó a la luna él eh, que fue 11 de julio, no, pero fue en 1969 cuando llegó a la luna, recuérdeme el dato correcto de cuando llegó el hombre a la luna, 1969, yo sé, había una guerra eh, por llegar a la, a la luna, había una carrera que se llamó la carrera espacial, una carrera entre los países de Rusia y Estados Unidos, o la ex Unión Soviética y Estados Unidos, en ver quién podía salir al espacio, quién podía llegar a la luna, se estaban apurando, los dos países querían hacerlo. El mismo caso que, que pasó con Inglaterra y con Francia, al querer descubrir o, o decodificar los cartuchos egipcios, una una batalla de esa forma una carrera de ese estilo se vivió en 1900 en los años 60 y bueno el triunfador el primer triunfador fue la ex unión soviética cuando pudieron poner al primer hombre en en órbita el primer hombre que salió al espacio simplemente en una en un cohete en una cápsula llega al espacio yuri gagarin él se convierte el primer cosmonauta ruso en poder salir de la tierra, Yuri Gagarin, recuerden ese nombre, siempre, siempre es eh, buen pretexto para platicar de algo interesante, Yuri Gagarin, la mujer, la primer mujer que sale también al exterior, al espacio, es también eh, de Rusia, y es Valentina Tereshkova, así que el primer hombre y la primera mujer, Rusia, lo, los pone eh, afuera, en el espacio, no pueden terminar la órbita, me parece, creo, no me crean tanto, pero me parece que Gagarin no termina de orbitar la Tierra, es decir, de darle vuelta a la Tierra, pero el primer hombre que sí le da, eh, el primer hombre en orbitar la Tierra, me parece que es, eh, ay, se me fue, este, Alan Shepard, seguramente fue Alan Shepard el primer hombre en orbitar la Tierra. A ver, Alexa, volumen 7. Eh, Alexa, ¿quién fue el primer hombre en orbitar la Tierra? Según un colaborador de Alexa Answers, el cosmonauta Yuri Gagarin fue la primera persona en orbitar la Tierra. Bueno, sí, pero les digo, yo que he leído, me parece que no terminó de dar la, la vuelta, así que, el primer hombre que orbitó la tierra fue un estadounidense, según yo no me queda mucho, pero bueno, el primer dato de Valentina y de Yuri Gagarin es correcto y después eh, los Estados Unidos ganan supuestamente esta carrera espacial, cuando en 1969 pueden poner al primer hombre en la luna eh, con este eh, cohete en la Apolo 11 y van tres, tres astronautas Yuri Gagarin eh, Aldrin, vos Aldrin y Michael Collins, Michael Collins, vos Aldrin y Neil Armstrong. El único que sale a la luna, el único que pisa en la luna es Neil Armstrong. Y bueno, ahí comienza esta historia conspiranoica. Aldrin y Michael Collins se quedaron dentro de la cápsula. Oscar León nos mandó 10 dólares. Dice: hay un audio muy fuerte de esa mujer rusa ya cayendo pidiendo ayuda y no le contestaron, Se si iba quemando, creo sigue en YouTube, no lo he escuchado Oscar de León, no, esa historia ahora sí que no la he escuchado, buenas noches, mi hermanazo Pepe Carvajal está con nosotros, ya teníamos tiempo que no hacíamos una transmisión y hoy, pues quién mejor que Pepe para que nos platique sobre esta conspiración de la luna, bienvenido mi hermano, ¿Me escuchas, me escuchas, ahí, ahí, ahí te escucho, Ah, está perfecto, sí, perdón por la tardanza, tuve ahí unos problemitas técnicos, pero ya estamos listos, gracias por la invitación nuevamente, ya habíamos tenido ahí un rato de no estar juntos, pero la verdad que muy contento por regresar aquí contigo para hablar de este tema que la verdad es que nos apasiona, es uno de los temas, pues más, que, que más le gusta a la gente también, porque definitivamente es algo que tenemos muy a la mano, convivimos básicamente todos los días con, con ese ente y yo creo que es por eso que nos llama la atención bastante Sí, exactamente, creo que es la fecha, la fecha. En, en el que a pesar de que esto ya es un hecho, es decir que en la escuela nos enseñan quién fue el primer hombre en pisar la luna, hasta la fecha muchas personas todavía dudan no eh, y no sé si sea correcto o sea incorrecto dudar, la verdad es que no solo por dichos, es que nos debemos de guiar y la conspiración creo que hace esa labor, esa labor de, eh, de tener una duda sobre si lo que hemos visto fue real o nos engañaron en aquellos años. Lo que pasa es que eran años muy complicados, los vamos a ver hoy en, el, en esta transmisión, lo vamos a platicar a detalle, vamos a evaluar las razones por las que llegamos a la luna, porque al, al parecer pues fue razones geopolíticas de tratar de consolidarse una de las dos naciones dominantes al término de la segunda guerra mundial, como quien lideraría al mundo en el tema tecnológico, económico, y se volvió una prioridad el llegar nosotros como humanidad a la luna, pero a partir de que llegamos, de hecho se generó más incertidumbre en los años eh, venideros y bueno estamos hablando de que estamos en 2023 y esa incertidumbre sigue creciendo en vez de que tengamos más eh, confianza en lo que pasó, al parecer los hechos nos dejan más preguntas que respuestas y es por eso que esta serie de teorías de la conspiración en este capítulo llamado la luna tiene su razón de ser y hoy lo abordaremos de, de tal forma. Yo comencé esta, este tema platicando un poquito de lo que recuerdo sobre esta carrera espacial, sobre los cosmonautas rusos y sobre la fecha en que llegó el hombre a la luna. ¿Dónde quieres comenzar el tema? Voy a empezar a presentar eh, mi pantalla, si así me lo permites, uh -huh. y sobre esa vamos platicando. Creo que nos hemos eh, estado bastante... Bastante bien de esa manera, entonces déjame abrir esta presentación y creo que la podemos, la podemos ver, dame un segundo. Claro. Eh. Claro, mientras tanto le mandamos un saludo a Katy, a Javier Medina, a Aniel Max, mi hermanazo, le mandamos un abrazo hasta Tuxpan, Veracruz, siempre está con nosotros el buen Aniel Max, es como un ángel, ya siento a Aniel Max como un ángel de verdad, que siempre está ahí con nosotros y, y dando buena onda, ¿eh? Aniel Max, ojalá tuviéramos una reunión, un lugar donde pudiéramos conocernos para que vieran qué clase de persona es Aniel Max. Súper buena onda. Ya tenemos aquí la pantalla. Vamos a ver. Perfecto. Verla. Vamos, a, vamos a verla. Ahí la ven, ¿verdad? Nada más para confirmar. ¿Sí? Sí, ahí está. Ahí está entonces, bueno, pues ya estamos ahí, vamos a hablar de la luna, eh, qué es lo importante que queremos, que queremos saber, eh, las, probablemente, algunas de las preguntas que la gente tiene y que tratamos de abordar en este podcast hoy, es, en realidad llegamos a la luna, Lo que justamente lo que, lo que preguntabas, eh, mucha gente tiene dudas sobre el lado oscuro de la luna, definitivamente, por qué nunca regresamos a la luna, y también se habla de que hay ruinas en la luna, y una gran pregunta a partir de estas ruinas es, últimamente ha habido muchas propuestas de que incluso la luna está habitada, eh, probablemente mucho más eh, hablando de la teoría de Corigood, y de básicamente esta como confederación galáctica que al parecer eh, está sonando mucho, Ok, déjame de explicar a la gente que pregunta por Andrea, Andrea, eh, como no tenemos la otra cámara y por eso nos deben de ayudar con el StreamYard, por eso no se ve, pero ella está aquí al lado mío, está contestando en el chat, ahí está Andrea, a ver, vamos a verla, ahí está con Saluditos. nosotros, entonces ella va a estar en el chat mientras tanto. Perfecto, Andrea. Hola. Hola, hola, qué tal, bueno pues entrando en tema, vamos a, como siempre me gusta dar a todos un poquito, un poco de contexto para que tengamos un poquito la relación entre la Tierra y la Luna y lo podamos empezar a digerir en nuestra mente de una mejor manera, en cuanto a tamaño y distancia sabemos que definitivamente la Tierra es mucho más grande que la Luna, la Tierra tiene un eh, diámetro aproximadamente de 12,742 kilómetros, en comparación a los solo 3,476 kilómetros, eh, la luna está a unos 384 kilómetros de la Tierra, eh, y pues sabemos que obviamente la Tierra está así, en, sobre sí misma, en esa proporción, en ese comparativo, eh, la gravedad de cada uno de estos entes, eh, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, en la Tierra, y solo 1.62 metros, eh, metros sobre segundo al cuadrado en la luna, esto quiere decir que básicamente las cosas pesan en la luna una sexta parte de lo que pesan en la tierra, en esa proporción, eh, con respecto a la atmósfera, sabemos que en la tierra tenemos una, una atmósfera muy espesa que nos protege principalmente de la radiación solar, eh, y es como nos sirve como una capa para incluso los meteoros y los rayos cósmicos, en este caso la luna no tiene ningún tipo de atmósfera y es una de las grandes diferencias en cuanto a la temperatura la luna varía bastante pero vean exactamente qué tan grande es esta variación menos 173 grados centígrados por la noche y en durante el día eh, aproximadamente de 127 grados centígrados, puedo hacer una pausa? claro, Sí, para que, para que, es que vas diciendo algunos puntos que son bien interesantes. Primero, esto de que, eh, de la temperatura, es decir, que nos congelaríamos en la luna si pasamos una noche en la luna. Sí, no, definitivamente, o sea, esos de hecho, ese tipo de cosas eran los grandes retos para estas grandes potencias, tratar de resolver en llevar una persona y no solamente mandar un dispositivo tecnológico, a la, a, a la luna, entonces, porque lo vamos a ver en, en las siguientes slides, que incluso fueron los rusos los primeros que pusieron algún dispositivo en la luna como tal, pero el crédito se le da a quien puso primero a una persona en la luna por los retos que significaba transportar a la persona y que la persona estuviera pues viva y, y que regresara sana y salva. Oye, ¿sabes por qué hace tanto frío? Eh, digo, está más alejada la luna de lo que nosotros estamos del sol y es, esa es la razón. No, al final es la atmósfera, o sea, imagínate que estos fríos extremos son debido a que nuestro clima es constante en esta temperatura media de aproximadamente 15 grados centígrados, porque acuérdate que existe lo que le llamamos este efecto invernadero, ¿no?, en la Tierra, que okay. la atmósfera básicamente es la que nos ayuda a regular tanto la entrada de estos rayos del sol que no llegan directo, los básicamente los transforma, pero al, a, a, al mismo tiempo hace que durante las noches eh, el calor se mantenga con este efecto, entonces aquí el... por eso es que es tan grande la diferencia por la falta de atmósfera en la luna. Y otra cosa, si fuéramos de día nos carbonizaríamos, porque es lo mismo que estás platicando, como no hay atmósfera, los rayos de sol entran directo y entonces nos quemarían. Exactamente, o sea, serían temperaturas de, definitivamente muy altas, 127 grados en, durante el día que, pues imagínate, si nosotros en temperatura promedio alrededor de los 40 grados sentimos muchos, mucho calor, ahora imagínate estar a 127 grados. Y otra cosa que dijiste es que eh, nosotros pesamos siete veces menos. Seis veces menos. 6 veces ahí. Sí, o sea, al final eh, el peso es la masa por la gravedad, así es como se calcula el peso, entonces al, tenemos el peso en la Tierra que es tu masa real por 9.81 y es lo que te da el peso, si, si multiplicas tu masa por 1.62, que sería ese factor o esa, esa constante en la Luna, pues entonces el peso definitivamente sería alrededor de seis veces menos. Entonces, ahí flotaríamos, estaríamos como, como se ven los eh, astronautas en los videos que están en, en la nave, como que van flotando. Sí, porque tu energía, eh, de acuerdo a tu masa muscular, pues se mantiene, pero eh, obviamente imagínate que pesas mucho menos, entonces definitivamente eh, incluso caminar normal se te haría un poquito difícil porque ya tienes una sensación y estás acostumbrado a cierta gravedad. Okay. Por eso es que los entrenan de esa manera para que se vayan ajustando a, a experimentar el, los movimientos en ese tipo de gravedad. Y esto es un dato que deben de tener presente toda la gente que nos está viendo, porque más adelante eh, será parte de algo que podríamos señalar para ver si es verdad o que no fuimos a la luna, ¿verdad? Claro, o sea, estos datos los comparto siempre como contexto para que la gente se haga de su propia opinión, porque emitirse un juicio o crear un concepto sin tener el contexto real de los datos importantes, es mucho más complicado, porque te queda solamente con los comentarios o opiniones de quien te presenta las ideas. Oye, una pregunta, yo tengo muchas preguntas siempre, entonces, un gordito en la luna, eh, ¿qué pasaría? ¿Su salud no se vería afectada, como aquí en la Tierra? Pues, o sea, eso ya sería por, eh, a todos se verían afectados dependiendo de, eh, la exposición que tengan eh, realmente a, esta, a este ambiente, pero si tú lo, lo piensas por el, o me, me haces esa pregunta en torno al peso y cómo, cómo se movería y todo, básicamente nosotros experimentamos esto cuando nos metemos a un alberca, ¿no? Entonces realmente cambia ese factor de la gravedad y entonces pues, el peso es mucho más, es mucho menor, no a esta de que es un sexto, pero se puede en un nivel micro, o sea, experimentar exactamente la misma sensación, si te das cuenta, puedes cargar muchas personas en la alberca y cosas así. Perfecto, y te, te dejo que sigas con los puntos. Sí, no, nada más para quedar claros, la rotación en la tierra, como lo sabíamos, nos da los ciclos de día y de noche, este ciclo se completa en un transcurso de 24 horas, mas sin embargo en la luna el giro es muy lento y tarda en nuestros días aproximadamente 27.3 días en completar una rotación y es por eso que este lado de la luna siempre mira hacia la tierra, al parecer sí es una configuración eh, bastante atípica en comparación a otros satélites naturales y es lo que hace también que la gente se empiece a preguntar si es realmente un satélite natural o que se crea de forma natural porque al parecer su implicación para darnos estabilidad en la tierra, al menos como la conocemos hoy en día, es súper importante y esta parte de que nosotros solamente podemos ver siempre la misma parte de la luna, la verdad es que lo hace pues un fenómeno mucho más interesante. Exacto, eso lo vas a, a tocar más adelante, muy bien. Así es, entonces, eh, otra cosa para entender por qué es válida la pregunta de que no hemos, por qué no hemos regresado a la Luna, de, vamos a, a entender qué distancia real existe entre la Tierra y la Luna, y aunque sabemos que va dependiendo de sus posiciones relativas a sus órbitas, hay un promedio... Esta distancia es de 384,400 kilómetros o en millas 238,855 millas. Para darnos una idea de qué tan lejos eh, nos queda, la última vez que fuimos a la Luna con la misión Apolo, tardaron entre 3 y 4 días en viajar de la Tierra a la Luna. Entre 3 y 4 eh, días es el tiempo de llegar? En esas naves espaciales de hace uy, un ratito. Okay. Eso es nuestro, básicamente nuestro, nuestro nuestra referencia. Y bueno, el, el tiempo exacto, pues, obviamente, se, se, en, en, los días, en, la, en los días, actuales, tendría que ser calculado en base a la trayectoria del nacimiento, del, del lanzamiento y la posición de la luna en su órbita y, pues, otros factores como, pues, la nave y, y, y cosas así. Pero eso es lo que tenemos de referencia. Creo que tú estabas hablando cuando, antes de que yo entrara, de algunos de los hechos más relevantes, se mencionaban allí a Yuri Gagari, pero quiero que revisemos eh, esta línea de tiempo para que todos lo tengamos en mente y sepamos exactamente la cronología de los hechos y nos dé un mejor entendimiento de qué es lo que estaba pasando hace algunos años. Excelentísimo. Entonces, sabemos que en 1957 la Unión Soviética... Pone el primer satélite en órbita llamado Sputnik. Eso hace que eh, Estados Unidos reaccione creando la NASA en 1958. Para 1961, ya pone la Unión Soviética a Yuri Gagari en órbita, y incluso en 1966 son los rusos los que logran por primera vez colocar un artefacto, una nave un rover, por así decirlo, lo que conocemos, en la luna. Entonces, hasta este punto, vamos a decir que los rusos venían ganando y por goleada, ¿no? Okay. Satélites, una persona ya en órbita, y ya habían podido aterrizar un artefacto en la luna. Realmente, Estados Unidos estaba desesperado completamente, porque sí se notaba a nivel mundial, geopolítico, un dominio a nivel de ingeniería eh, de los rusos, bastante pronunciado, entonces, lo que hace que cambie toda la historia y la percepción de la, del mundo en cuanto al desarrollo tecnológico y liderazgo, es que en 1969, logran con la misión Apolo 11, lo que todos ya sabemos, llegar a, llegar a la luna, hacer los primeros pasos, y ya de ahí sabemos que el dominio se da un poco más a, del lado de Estados Unidos, o al menos así es como en el lado del mundo donde vivimos, y obviamente por la influencia europea que logran consolidar los Estados Unidos, la verdad es que toda la percepción es que Estados Unidos a partir de ese hecho se consolida como el líder aeroespacial de nuestra civilización aunque tuvieron, este, tuvieron algunas cosas todos los rusos, que en 1975 lograron llegar a poner una sonda en Venus, y lo mismo, este, y entonces ya viene en 1981, eh, lo que ya conocemos como los, la, las, las naves reutilizables de Estados Unidos, y en 1998 empiezan a trabajar en conjunto para crear lo que llamamos la Estación Espacial Internacional, y bueno, si ya nos vamos a cosas mucho más, eh, actuales, es eh, los chinos entran en la carrera espacial sólidamente, aunque sabemos que también hay un programa espacial importante los hindus, pero que no tienen el mismo, eh, la misma vitrina que estas tres potencias, y la empresa SpaceX, que ya sabemos, de eh, Elon Musk, empieza a utilizar los eh, cohetes reutilizables y empieza a ser un poquito mucho más comercial, fuera de las entidades que representan oficialmente a los, eh, a los, a, lo, a las naciones. Ok, entonces sigue estando Estados Unidos, digamos, eh, sobre, sobre los demás, a, a pesar de que China eh, trata de, de entrar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, lo importante señalar aquí es que todos deben de identificar que a nivel geopolítico y de liderazgo eh, a nivel mundial, este hecho de llegar a la luna fue el que marcó quién iba a liderar los siguientes años, vamos a revisar que hay un hecho que está por pasar que va a determinar quién sigue con el liderazgo a nivel, a nivel mundial, y eso okay. lo vamos a evaluar, de quién está en la lucha, y cuáles son sus, eh, sus enfoques, para llegar a ese liderazgo, okay. vamos a evaluar entonces, cómo es que Estados Unidos, logró de ir perdiendo por goleada, definitivamente en la parte de ingeniería, cómo logró ese, esa gran hazaña, ah, exacto, y aquí viene una persona, que probablemente la han escuchado, en algún momento, y es Werner Von Braun, algunas Cosas importantes de Werner von Braun es que él nace en Alemania, eh, desde pequeño eh, mostró una pasión por los cohetes y en la década de 1930 se convierte, a, se une al partido nazi e incluso se convierte en, el mem en miembro de la SS que era, la SS era un comité muy cercano a Hitler, de las personas mucho más cercanas a él, y bueno, eh, se, él dice que lo hace por conveniencia más que por convicción ideológica, lo vamos a ver después, pero esto, esto nos va a servir para identificar cómo logra Estados Unidos dar ese revés en ingeniería, en dar ese salto, después de no tener absolutamente nada, y de la parte ética de cómo lo consigue. Durante la Segunda Guerra Mundial, Von Braun fue el principal arquitecto de los cohetes utilizados por los nazis. Estos, estos cohetes que él diseñó fueron los utilizados para bombardear las ciudades que ellos atacaban por aire. Es el B-2 y el B-3, ¿no? Que son los primeros misiles que podían cruzar para atacar a Inglaterra, por ejemplo, desde Alemania. Así es, incluso eh, no se cuenta a Von Braun, pero fue el primer en la ciudad de Pendum, se llama, que pudo sacar estos cohetes a una distancia que empezaban a pensar, pues sí que ya podrían empezar a ser intercontinentales, o sea, él ya traía mucho expertise de cómo hacer estos lanzamientos desde tierra para lograr al menos que estos misiles eh, recorrieran distancias enormes. Después de la guerra, Von Braun se rinde ante los estadounidenses y es donde a lo mejor estas operaciones eh, por mucho tiempo fue como un mito, pero que en los últimos años eh, salió a la luz en estos proyectos de donde Estados Unidos saca documentos desclasificados, donde al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decide llevar a cabo un proyecto denominado Operación Paperclip. Este es un programa secreto que tenía como objetivo reclutar a todos los científicos alemanes para el ejército estadounidense, la estrella de ese reclutamiento fue definitivamente Werner Von Braun, le perdonaron absolutamente todo, todo lo que había hecho, le dieron la nacionalidad estadounidense y a él y a 18 miembros de su equipo se los llevaron a vivir a Estados Unidos como si no hubieran hecho absolutamente nada. Okay. Eh, desarrolló dos misiles para el ejército, lanzó el primer satélite estadounidense, se convirtió básicamente en el ingeniero jefe de la NASA en 1960 y él es el que desarrolla el cohete Saturno 5, el cual fue utilizado para las misiones Apolo, eh, definitivamente Von Braun siempre fue una figura muy controvertida debido a su paso nazi y al ser un criminal de guerra, definitivamente. Eh, él argumentó que simplemente era un científico y que había sido obligado a trabajar para el régimen nazi y muere en 1977 en Virginia, en Estados Unidos, Werner Braun. Ok. ¿Qué otra persona? Y vamos a hablar un poquito del proyecto Paperclip para que la gente lo entienda un poquito mejor. Sí. El proyecto Paperclip fue conocido... Eh, en, eh, en Estados Unidos, como esta operación encubierta por eh, la oficina de servicios estratégicos para reclutar científicos e ingenieros alemanes, muchos o la mayoría definitivamente eran ex nazis, si se puede decir que alguna vez dejan de ser nazis, para trabajar eh, en Estados Unidos sobre todo durante la guerra fría, al terminar eh, la segunda guerra mundial, las dos potencias que sobresalen de de esa guerra, pues definitivamente Rusia y Estados Unidos, y al parecer obviamente de Estados Unidos, aunque ya le había sacado obviamente y logra ganar la segunda guerra mundial, por otros ingenieros alemanes como Albert Einstein y Oppenheimer, Oppenheimer con la bomba atómica, que entiende que su secreto para desarrollarse es traer a todos los eh, ingenieros alemanes, perdonarles todo, y básicamente traerse a vivir a todo el equipo vivo que tenía un hitler o que eh, estaban al servicio de él que es importante decirlo si hacemos este análisis hay que darnos cuenta de algo alemania al término de la segunda guerra mundial queda fuera de la de la carrera espacial que le llamamos nosotros en nuestra civilización en nuestro contexto pero alemania hubiera sido el país de no haber sido por esas bombas atómicas, que sin duda alguna hubiera ganado sin problemas la carrera espacial. Eh, la operación recibió el nombre porque se refería a un material de oficina común, ellos lo, lo decían así como, ok, tráete algo que necesitamos y normal, ¿no? El proyecto comenzó en 1945, eh, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y se supone que finaliza, dejan de traer a estos ingenieros, hasta 1959, el proyecto era evitar que los científicos alemanes cayeran, según el cómo lo trata de justificar Estados Unidos, es que no querían que estos científicos eh, cayeran en manos de la Unión Soviética, o sea, que, los, también, re, que también reclutó científicos alemanes en ese O sea, momento. los gringos eh, comenzaron a hacer un equipo de, de personas de otros países, eh, nazis, nazis, nazis que, nazis, nazi. que estaban en, en, inmiscuidos en todas las operaciones de investigación sobre este tipo de armamentos y cosas de estas, ¿verdad? Así es así inteligencia es. nazi fueron los que, o sea los enemigos fueron los que naturalizaron ¿no? los que se llevaron sí, o sea, se supone, te digo por eso es una cuestión muy moral es una cuestión ética se supone que ellos fueron a por un ideal, pero al final, pues, trajeron a esas personas, les perdonaron absolutamente todos los crímenes de guerra que habían hecho, sí. y a cambio de esa cooperación eh, que los llevó a la luna y a, a tener ese liderazgo, les perdonaron absolutamente todo. Sí. Otras cosas eh, importantes que mencionar, eh, como ya lo dije, habían sido del Partido Nazi, habían pertenecido a la SS, eh cuando salió al público esta, este controvertido proyecto, fue en 1970, en el que finalmente se acepta que se realizó este eh, traslado de ingenieros desde Alemania y que se les perdonó absolutamente toda su historial, para convertirlos en estadounidenses y hacerlos parte de, de la NASA. Ok, ok. ¿Qué, qué fue una de las cosas más sorprendentes, es que sí se realizaron los juicios de Nuremberg, incluso la mano derecha de Van Brown, Arthur Rudolph, quien también participó en la creación del, eh, del Saturno V, eh, qué es lo que tuvo que hacer, él básicamente también viajó a Estados Unidos, le dieron la nacionalidad eh, estadounidense, y al final eh, él desempeñó un papel clave, junto con Von Brown, como lo mencionó era su mano derecha, eh, él, básicamente cuando se, imagínate que cuando se hacen los juicios de Nuremberg, se logran dar las evidencias de que él había participado en estos crímenes de guerra sanguinarios, okay. y Rudolf, y eh, obviamente por una cuestión muy controversial en Estados Unidos tuvo que renunciar a su eh, a su nacionalidad estadounidense y posteriormente regresar a Alemania con estos eh, juicios de Nuremberg, donde se supone que por falta de pruebas le perdonan, eh, lo, lo ponen que no es culpable por falta de pruebas, y Alemania, el gobierno alemán, le concede la amnistía, ok, después de haber hecho tanto crimen de guerra, sí, o sea, imagínate que él sí que tenía muchísimos, o sea, Von Braun nunca lo regresó a Estados Unidos, pero a él sí lo tuvo que regresar, aún siendo uno de los ingenieros, el segundo a bordo de este, de, de la NASA más importante, la mano derecha completamente de, de Von Braun, pero Estados Unidos quería mostrar que ya en casos donde había tanta evidencia pues ellos eran consistentes y le pidieron sí. que regresara sí. y, pero fíjate ahí cómo estuvo la negociación, Él acepta, regresa pierde su ciudadanía, lo declaran inocente por falta de pruebas y Alemania le perdona y le da amnistía <risa> okay. Y termina en 1996 viviendo en, en Hamburgo Alemania ok Obviamente su participación en este proyecto, pues, es definitivamente muy controversial, porque, pues, él sí participó de una forma activa en, en, en asesinatos y demás. Y hay otra persona importantísima que en este equipo, básicamente, que también tuvo un un papel súper importante para que pudieran llegar los estadounidenses a la luna, y esto tiene mucho que ver con la pregunta que tú hacías, él era un médico alemán, también nazi, que se le da como el nombre de la, del, del padre de la medicina aeroespacial, básicamente él se encargaba de identificar cómo iba a mantener vivos, sanos a salvos a los astronautas cuando estuvieran ya en la luna, ¿No? o sea, que iban a necesitar y todo, eh, entonces por eso es que se conoce de esta manera, él nació en Berlín en 1898, eh, es médico de la Universidad de Berlín, como ya lo dijimos, eh, él estuvo en campus de concentración nazis, y haciendo muchos experimentos eh, con niños, sobre todo, sobre tortura, sobre, o sea, sus programas realmente eran muy controversiales, y pues él era realmente sanguinario, ¿no? O sea, porque fue muy dedicado al, a la tortura de niños para evaluar cómo funcionaba la mente humana y reportarlo al Führer para generar nuevos métodos de tortura y cosas así. Wow. Y él termina trabajando, eh, siendo el padre de esta medicina aeroespacial, tratando de preparar mentalmente mucho más a los... A los eh, astronautas para estos viajes, pero también participando activamente, pues en dando toda su experiencia para los trajes que iban a necesitar, para la alimentación y todo esto. Eh, en Estados Unidos trabajó para la Fuerza Aérea, eh, definitivamente como te menciono, sus contribuciones más importantes fueron en la medicina eh, aeroespacial y los protocolos para vuelos espaciales, los efectos de la gravedad en el cuerpo humano y Struggle, eh, de hecho, recibió muchos honores durante su carrera, incluido la medalla de servicio distinguida de la NASA, y pues obviamente, al ser exhibido su participación en estos campos de concentración, en 2013, muy recientemente, su nombre fue eliminado de todos los premios de medicina que llevaban su nombre, y fue removido de todas, las, de, de todas las universidades en Estados Unidos, donde llevaban nombre muchos, eh, muchos cursos, muchas, muchos salones en las universidades llevaban su nombre, todos fueron borrados a partir del 2013, en donde fue de que se confirmó que él sí participó en estos experimentos en, con los niños y con todas las personas que estaban en estos campos de concentración, y finalmente él murió en 1956 en San Antonio, Texas, a la edad de 58 años. Oye, una pregunta que pues, quizá no lo sepas, pero pues a lo mejor puedes dar una opinión, ¿por qué eh, tres, tres personajazos importantísimos para la evolución de la NASA eh, y Estados Unidos? ¿Por qué alemanes? Es decir, que son más inteligentes. Ah, no, no, no, o sea, imagínate, acuérdate, esto tiene que ver con, con Hitler, y es importante, qué buena pregunta me haces, porque lo tuve que haber mencionado anteriormente, Hitler, como lo sabemos, tenía una fascinación por eh, la vida extraterrestre, por viajar en estas naves espaciales, no sé si te acuerdas que él trataba de hacer, desarrollar esta como campana, que le había llegado por un tipo de canalización con las hermanas, ¿cómo se llaman las hermanas? que, oh. que como, como, no, las herma no me acuerdo, pero había básicamente como sus mediums que Ajá. le daban consejos y que le hacían canalizaciones, mucha de la información que incluso él recibió fue a partir de canalizaciones y es por eso que los, los alemanes definitivamente, genéticamente o culturalmente no hay que ser muy inteligentes para saber que son un tipo de... su ADN está un poquito más desarrollados para la parte analítica, nosotros como... y ese es otro tema para otro video pero nosotros por ejemplo en Latinoamérica tenemos otra parte más desarrollada, que es en la parte emocional, en la, la, parte, la parte de, de bailar, ¿no? La calentura. <risa> <Sí>. <risa> los latinos bailamos y somos calientes. Realmente somos, somos muy emocionales, y es una parte, porque hay que entender que el cerebro funciona de esa parte, o sea, y aparte tenemos una esencia tanto masculina, tanto femenina, es, es un poquito más complejo de explicar, pero que sí se ve reflejada en el ADN, en este caso, eh, ellos son mucho más analíticos, pero en este caso en específico es porque lo que habían logrado a partir de sus procesos eh, tan rigurosos de servirle a, a Hitler y, y cómo ellos son tan metódicos, ya estaban muy cerca, o sea, habían logrado generar una cantidad de conocimiento que en ningún otro país definitivamente lo había hecho, le habían dado una importancia muy importante al conocimiento y al saberlo utilizar para sus propios eh, objetivos. Ok, ok, entonces es por eso que estas personas pues te, tenían ese alto nivel, ¿no? ¿Tú crees que fuera de esto también eh, los japoneses tengan una, un ADN similar parecido o también parte Fíjate de...? Que yo creo que los japoneses y he tenido la oportunidad de, de trabajar con bastantes... Eh, Siento que ellos, a diferencia, yo, mira, lo que te puedo decir, he trabajado en empresas alemanas, así de, de esas muy importantes, veo que realmente los alemanes son demasiado analíticos, toman todas las decisiones pensando en muchísimas eh, variables, pero aparte su sistema educativo como tal es uno de los más rígidos que yo he visto, ¿no? de tratar de identificar a temprana edad, pues si sí, una persona es apta para seguir estudiando, para tener una carrera universitaria, y a los que no, identificarlos rápidamente y empezarlos a capacitar en oficios, eso te habla de una sociedad muy consolidada en sus objetivos, porque nosotros, por ejemplo, y de manera individual, imagínate que te dijeran a tus 13 años que no vas a dar para la preparatoria o para la universidad y que mejor debes de ser un taxista que hable cinco idiomas y que te van a preparar para eso, realmente sería muy difícil de entender, con respecto a los japoneses yo lo que veo ahí es que ellos son muy organizados, demasiado organizados, no tan analíticos pero tienen una tendencia al detalle al hacer bien las cosas, sobre todo en base a organización, y eso siento que es una diferencia, o sea, al final, ese, esos dos tipos de, de mentalidades van a conseguir sus objetivos, pero creo que sí son un poquito diferentes, o sea, veo a, los, veo a los alemanes menos empáticos que a los japoneses, y en términos generales, así es como me ha tocado trabajar con, con esas nacionalidades. Ok, ok, interesante, bueno, pasemos al, a la siguiente pantalla, Sí, esto es para darnos un poquito la idea de, y, y otra vez ponernos en esta parte final de la, de la carrera aeroespacial que estaba pasando en estos días y quiero eh, mencionar qué es lo que está pasando a nivel político, que es importante, ¿no? O sea, la crisis de los misiles cubanos es cuando los rusos ponen estos misiles en Cuba y apuntando a Estados Unidos, sí. pasa en 1962, John F. Kennedy es eh, asesinado en 1963, y eh, ya sabemos que la carrera aeroespacial la termina ganando en 1969, en 1968, un año antes de eso, eh, es asesinado eh, Martin Luther King, ok, nada más para que entendamos a grandes rasgos qué es lo que estaba pasando a nivel geopolítico, entonces estos son los hechos reales que podemos verificar, y ahora vamos a empezar un poquito a hablar de todas las cosas que están envol envolviendo a la luna en toda esta controversia, de dónde viene, okay. bueno, tenemos que empezar a hablar de una persona súper importante, que empezó a cambiar un poco el paradigma de lo que había pasado, y esta persona se llama Alan Davis, okay. básicamente Alan Davis, 25 años después de que, de que se realice este alunizaje, eh, él fue ingeniero jefe de la NASA entre el 59 y el 73 Y okay. él sale a afirmar que había grabaciones obtenidas del satélite En el que mostraban algunas ruinas milenarias o sea, en el lado oscuro de la luna O sea, él, es, él es, trabajó en la NASA, él fue... Él trabajó en la parte en la que recibían las imágenes de, de, de, o sea, imagínate que las imágenes llevaban un delay con el que pasaba a la tele había okay. como una edición y básicamente un filtro pero esas imágenes llegaban a una, a una eh, isla que estaba muy cerca de España ahorita olvidé su nombre pero ahí las recibían la NASA las, básicamente las filtraban, las filtraban y pasaban entonces sí, a, la, a la transmisión que ya conocemos de, de, de televisiva él recibía directamente lo que llegaba de la luna. Él eh, afirma que entre las cosas que recibió, recibió estas, estas, estas imágenes obtenidas donde seguramente se, él, él vio las ruinas milenarias. O okay, que dice que él que vio en esas imágenes ruinas en la luna. Así es, así es. Wow. O sea, y que, y que lo los reportaron los mismos astronautas. Ok, es que, que lo diga alguien que trabajó dentro de, de la NASA, recibiendo... Y que, no, y que no solo trabajó en cualquier cosa, o sea, él trabajó, su supuesto, durante ese momento fue recibir las imágenes. Eh, pues a nosotros, a ella empieza la conspiración, ¿no? Digamos, con este señor empieza una conspiración de, no, nos ocultaron cosas. Exacto, no, pero fíjate, fíjate qué es lo, qué es lo que, qué es lo más importante, vamos a verlo. Eh, Alan Davis, eh, básicamente lo más importante fue que, que, que nos da entrever que había esta filtración de imágenes y que siempre nos hicieron creer que básicamente toda la transmisión que vimos en la, en la tele o las personas que ya habían sido vieron en la tele, era realmente directo básicamente, ¿no? entonces él pues saca por primera vez oficialmente que había realmente estos filtros de 10 segundos de, donde ellos podían filtrar, o sea, eh, con ese delay lo que la gente, lo que quería que la gente viera. ¿Qué es lo que pasó y que terminó de revolucionar todo esto? En 2007, el director de Servicio de Conservación Fotográfica de la NASA, Ken Johnson, ofreció esta rueda de prensa donde afirma que la NASA oculta imágenes de construcciones artificiales sobre la superficie lunar tuvimos que tardar hasta el 2007 para que otra persona de la NASA valientemente saliera a decir, y él es el encargado de guardar todas las fotografías de la NASA, él es el director de servicio de conservación fotográfica, donde él decide dar una conferencia de prensa, donde admite que hay imágenes con construcciones artificiales sobre la superficie lunar. O sea, el otro, la otra persona que trabajó también ahí, salió a decir sí cierto lo que dice... Mi compañero... No, o sea, en 2007, no tiene muchos años. O sea, el que ya, el que es encargado de guardar todo el archivo fotográfico de la NASA, decide salir a una conferencia de prensa y decir, si sí existen esas imágenes y si sí son reales, hay, hay, wow. hay construcciones artificiales en la Luna. Oye, pero bueno, antes de que continuemos con eso, si hay construcciones en la Luna y bueno, ya están como ruinas, o sea, ¿quiere decir que alguien habitó ahí? Así es, o que siguen habitando. Eso lo vamos a, lo podemos platicar un poquito más adelante. Okay. Ahorita me quiero uh, apegar sobre todo a, lo, a los hechos, a las, a las cosas que podemos entrar todo el auditorio, verificar y estar seguros de que pasaron. Y después vamos a abordar tú y yo conversaciones donde podemos uh, hablar de diferentes teorías de lo que pudo haber sido. Perfecto, vamos. Entonces, ¿quién es este doctor Ken Johnson? Johnston, él es un ex empleado de la NASA, trabajó como prueba de piloto, eh, pr piloto de pruebas, eh, pero pues terminó siendo el, el encargado del archivo fotográfico, él nace en Texas, Estados Unidos, fue primero un marín, y después se unió al Centro de Naves Espaciales Tripuladas de la NASA, eh, él participó también durante el desarrollo de las pruebas del módulo lunar, y a eh, lo más importante que hizo para nuestra nuestra eh, tema es que afirmó haber visto estas fotografías y otras evidencias de ruinas antiguas en la luna durante su tiempo en la NASA y que afirma que fueron encubiertas, él deja la NASA en 1972 pasa a trabajar a agencias espaciales privadas y en los últimos años definitivamente a partir del 2007 que hace esta rueda de prensa se convierte en una figura muy controvertida en la comunidad OVNI, donde hace estas afirmaciones eh, sobre la vida de extraterrestre, tecnología avanzada, y, y bueno, la NASA obviamente sale a cuestionar muchas de estas cosas que él, que él dice, porque pues dice que no hay evidencia que afirme, que respalde lo que está diciendo, eh, pero lo más importante es que Ken Johnston, sigue siendo una figura respetada en la industria aeroespacial y célebre piloto de pruebas, entonces quiere decir que aunque la NASA dice, ok nosotros eh, dudamos mucho que puedas comprobar lo que dices lo siguen aceptando de que pues él sí es un ingeniero que trabajó con ellos y que pues es un ingeniero muy destacado, ok eh, ¿qué pasó con estas cintas? esto es como se transmitía, estaba de la luna llegando a un dispositivo de recepción donde se supone que se filtraba esta se, se, se pasaba, se filtraba pero se pasaba a las señales televisivas, ok, Entonces, y es de esa manera que llegaban a nuestras teles, ok, primero de la luna al satélite este de ahí a la grabadora, y de la grabadora a la señal para que vaya a la tele y lo ahí podían quitar o evitar imágenes, en la tele, y también en la tele, sabes que ellos tienen su propio archivo, eh, pues, videográfico, pues, o sea, había, se supone que deberían de haber dos copias, una de lo que, que es la que existe, que es sí. la de la tele, o sea, de que todo lo que pasó en la tele sí se guardó, pero sabemos que todo lo que pasó en la tele fue, este, filtrado, o sea, fue editado, fue escogido. Sí. ajá o sea, o sea en Mira, las trabajas... Aquí bueno. en el tema que definitivamente ya nos dice que hay algo mal de las personas o de las instituciones que estaban a cargo de esto, entonces, qué es lo que, qué es lo que no hace lógica, eh, como te digo, el video original del alunizaje se transmitió a tierra a través de un sistema de, de televisión, eso ya lo sabemos, eh, la NASA dice que pierde, tuvo 13 ,000 cintas que se grabaron en ese momento, de las cuales solo tiene 100 cintas, Uf. porque dice que a principios de la década de los 70, se limpiaron de forma rutinaria estas cintas para dejar espacio para nuevos datos, y algunas de las cintas se etiquetaron erróneamente o sea, dicen que fue un error humano, Una. y las etiquetaron como recipientes, recicladas y las reutilizaron, O sea, ellos dicen no. que estas cintas se perdieron porque sin quererlas, las las, este, las la, la borraron verdad, no, no, qué el pinche dato más importante, La, la... O sea, imagínate que fue el hito más importante de nuestra civilización Exacto. para esas épocas y ellos dicen bueno pero no se preocupen está lo que se quedó en la tele y con eso yo creo que es más que suficiente, no, puede ser, o sea, ¿quién se va a comer eso, no? Lo mismo que hacen con, los, con las torres que se cayeron al lado de las torres gemelas. Sí, o sea, no, es lo que te digo, o sea, esto, esto definitivamente para la gente que es muy oficialista, eh, porque hay mucha gente así, o sea, que apenas va trabajando un poquito su despertar de la Matrix y de todos estos temas que hemos platicado en otros, Obviamente son las personas clásicas que les gusta que el doctor se los diga, que el científico se los diga, que salgan a la tele, que... Exacto. O sea, que Exacto. creen todo este tipo de cosas uh -huh. eh, y que le dan mucho valor a las instituciones, aunque las instituciones estén podridas, pero ellos, la Matrix les ha hecho creer que el creer y mantener estas instituciones es lo que les da fuerza Exacto. para que haya, pues, un tipo de civilidad, ¿no? O sea aceptan que les filtran la información, aceptan lo que dice un libro, aceptan lo que les enseñan en la escuela, y ese tipo de personas deben empezar a hacer un análisis más profundo, te digo, hablando de moralidad y ética, de cómo se forman estas instituciones, ya lo vimos con Bob Brown y con Arthur Rudolph, eh, con lo que hicieron con los nazis, pero este tipo de acciones... Para una, para una institución como la NASA, ¿tú crees que, que reciclaron porque no tenían espacio? ¿Es no, cintas? no, es, es, de veras que qué cosas, con qué cosas salen para, para poder este, decir que no tienen ya las cintas o las grabaciones, es decir, esas grabaciones deben de existir quizá, ¿no? Sí, no, definitivamente las tienen, pero es algo que lo que hablábamos, personas que realmente sí dominan y e intereses, o sea, no van de, o sea, el sacar toda esa información a la luz definitivamente no va con una agenda política y ahorita vamos a ver por qué. En 2006 la NASA anunció que no había podido recuperar estas cintas, pero que más sin embargo, las mejores copias disponibles de las imágenes eran las transmisiones de las CBS de okay. la época, y que grabaron en un monitor de televisión. No, hombre. Este, y que para acabarla de molar también perdieron algunas de las grabaciones de audio originales de la misión, las de audio también las había perdido, y que bueno, pues no habían podido reconstruir eh, gran parte de, de estas imágenes, eh, se supone que siguen trabajando con grandes esfuerzos para recuperar los datos perdidos de las cintas que borraron, pero pues sabemos que, que es nada más una simulación. Sí, ok, ok. Bien, eso está interesante porque eh, todavía no llegamos a la parte de saber si, si llegamos a la luna o no llegamos, pero eh, el, el saber que dicen que hay cintas donde se ven ruinas y, y lo creemos, entonces debemos creer que sí llegaron a la luna. Mira, vamos a entrar, vamos a entrar en esa materia para no dejarlo pasar. Desde mi punto de vista, el alunizaje sí se dio. Hay muchas cosas, o sea, hay algunas cosas como que no cuadran. Obviamente, este no cuadre pasa porque sí realizaron una edición de las cosas. O sea, imagínate que tenían como plan A y plan B. Ajá. Sí realizaron el alunizaje, pero en caso de que algo no diera, se estaban jugando literalmente el imperio. Sabemos que Estados Unidos actualmente es el imperio dominante. Ese hecho, ese día, iba a determinar que ellos pudieran ser el imperio dominante. Es más, el hecho de que ellos ya, ya habían identificado, si no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ahorita toda nuestra segunda lengua sería alemán. Pero sabían que en base a ese hecho, nuestra segunda lengua hubiera podido ser rusa, porque ellos iban ganando, pero por mucho. En play, el plan A y el plan B era el siguiente. Realizar el, el alunizaje y que el alunizaje fuera correcto pero tenían muchas dudas de que el mensaje fuera exitoso, y no sabían a ciencia cierta lo que se iban a enfrentar allá afuera, entonces ya tenían preparada también estas cintas que, que iban a interpolar, uh -huh. que habían hecho con lo que muchos dicen que es Stanley Kubrick y todo esto, uh -huh. para poder, o sea, tener controlada la transmisión por televisión, uh -huh. entonces vemos que pues, aunque sabemos que no hay atmósfera, y que pues, por lo tanto no hay aire, y que la bandera no podía ondear, en okay. una de las imágenes ondea pero desde mi punto de vista esto es lo que pasa, o sea, un gobierno, de ese tamaño que se está jugando, el liderazgo mundial, básicamente, incluso lo que, lo que es hoy en día, se lo estaba jugando en esa hora, en esas dos horas de transmisión, okay. no puede dejar cabos sueltos, lo tenían todo listo, pero pensaron que la gente de esa época, y si fue así, no iba a ser ese análisis que estamos nosotros haciendo en 2023. Ok, ok. O sea, Entonces, lo, uh -huh. si por cualquier cosa, ellos estaban cubiertos con su plan B, que era el hacer una simulación, el tener grabada ya una simulación. Pasara lo que pasara, ellos iban a llegar a la luna ese día. Ok, exacto, exacto. Esa era la orden. No había forma, o sea, no tienes forma de fallar Okay, okay. Los que trabajamos en, en proyectos así grandes, importantes, sabemos que siempre debe de haber ese tipo de planes, o sea, siempre tienen de saber, eh, ese, ese tipo de planes es muy normal que las organizaciones grandes, poderosas, siempre los tengan. Claro, o sea, qué, qué mentiras tras mentira tras mentira, y, y, y ellos, es como tú dices, ese día iban a llegar porque llegaban sea real o sea ficticio, pero ya tenían preparado todo, de las dos formas, ellos no iban a perder ese día, y así son, o sea realmente te digo, es la, es la idiosincrasia, de lo que estamos hablando, alemanes, japoneses, básicamente Estados Unidos nunca pierde, ok, ok, ¿se ¿Sí explicó entonces, ¿qué es lo que sí pasa? hay una parte, que se logra filtrar, de estas cintas que se supone que desaparecen y todo. Donde reportan los astronautas que los vienen siguiendo. Ok. Que al, principio, se... que al principio piensan que es una fase de la nave que se está desprendiendo, pero que se dan cuenta que no, que los están per... que los están siguiendo, como no no que los están, o sea, tratando de atrapar, pero que los van acompañando. Ok, ok. Y le responde Houston les dice, sabemos sobre eso, pasa al siguiente canal, un canal que no era público. Bravo, Tango, Bravo no Tango, Jezebel, Jezebel, Bravo Tango. Uh -huh. Así es, ¿no? <risa> exacto, exacto. Y de, recuerda que, bueno, cuando llegan a la, al, al lado oscuro de la luna, no hay forma de transmitir y se pierden como 10 minutos en lo que logran llegar al lado que ya da la tierra y se logra realizar la retransmisión de los datos eh, incluidos los datos perdidos y es ahí donde ven las ruinas okay. y es donde ellos se choquean, pero Houston los trata de mantener, porque al parecer en las reacciones que se escuchan ellos no sabían de lo que ya estaba pasando, pero Houston al parecer por la forma en la que les habla, no sé si es una estrategia para mantenerlos calmados pero les hace ver que todo está bajo control y que ellos saben que se les está acompañando y que también saben de las ruinas Ok, ok, entonces aquí el tema es, hay algo escondido definitivamente, esas cintas de, de verdad que tenían alguna información importantísima, pero creo desde mi punto de vista que de hecho no tenían permiso de regresar a la luna, por estas entidades que fueron acompañando en todo momento, asegurándose de que solo hicieran lo que tenían permitido hacer en la luna, Sí, estas dos naves que fueron en todo momento siguiéndolos desde su salida de la Tierra, como acompañándolos y, y, que, y que Houston dicen, sí, no te preocupes, ya nosotros sabemos de eso. Oye, ¿tenemos videos sobre eso? Eh, debe de estar por ahí, eh, seguramente, eh, obviamente ya sabes que hay mucho eh, mucho contenido que se va quitando de YouTube, pero esos son videos muy sencillamente... Es eso, ese donde lo van siguiendo y ellos dice, ¿no?, y, y le mencionan que cambia la frecuencia, que... Exacto, le dicen, eh, sí sabemos, cambia tu frecuencia, y ya le dicen que siga la conversación por un canal. Lo, lo puedes buscar en YouTube ahorita, porque es más fácil que lo encuentres en, en inglés, tú que hablas inglés, ahorita lo, ahorita lo vamos... Le mandas el link y quizás lo podamos poner ahorita, para la gente que no lo ha visto, no lo ha escuchado, porque esas grabaciones no salieron en la televisión en 1969, se filtraron después, es lo que se supone que se dice, ¿no? Sí, exacto. Vamos a ver si tenemos esas imágenes para la gente que las escuche, porque es emocionante cuando los astronautas, o bueno, en este caso, no sé si es Neil Armstrong, menciona lo que está viendo, y desde la Tierra le dicen que, que no ponga atención a eso, él habla también de una Fíjate que frente? sí hay que buscarlos a detalle porque no lo encuentro así, o sea, creo que YouTube lo ha quitado así como de hace el acceso, entonces lo tienes que buscar así como que muy a detalle, pero yo creo que sí hay que ponerlo eventualmente en los comentarios del podcast ya que ya que se ha publicado. Ok, ok, si quieres saber si yo aquí lo encuentro, yo ya lo encontré. ¿Ya lo tienes? A ver, ponlo. Sí. a ver. Eh, un minuto, un minuto veintinueve, exacto, ajá. vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, voy a compartir pantalla, eh, a ver, vamos a ver aquí, ponemos esto acá, ponemos esto acá, ponemos esto acá, ponemos esto acá, ponemos esto acá. vamos a ver si es el otro. Es después de eso cuando tiene la grabación, ¿no? que no, sí, no, no no la había visto en un buen tiempo. Okay, vamos a verla. No <tose> Boy, oh, it's, uh, it's, it, it's really something that was fantastic here. You, you couldn't even imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go oh, back the other way. Wow, well, that's kind of rich, and, uh, it's been back in a... oh, gone. What is that there? That's hollow. Oh, oh. What is that? Oh, Tango, Tango. Oh, there's kind of light there now. Ahí tenemos la grabación Como eh, Menciona que, que observa Algo, incluso dice, entonces hay una Forma de vida Exacto, exacto, o sea Realmente eh... Esa es, esa es otra cosa, si te das cuenta qué pasó con estos astronautas, ya que regresaron. Eh, Neil Armstrong decidió básicamente tener una vida fuera de lo de lo privado, ya regresé aquí a la, a la presentación. Ok. A ponerla. Uh -huh. Este, y vos Aldrin decide no quedarse tan callado, toma sí. algunas algunas eh, reservas, pero es más agresivo al hablar de estos temas, ¿no? o sea, hay algunas entrevistas donde le preguntan directamente por qué no se ha regresado a la luna, ¿no? que ellos fueron y bueno, pues se queda dando a entender que hay cosas que no permiten que eso se lleve a cabo. Eh, Neil Armstrong definitivamente nunca quiso hablar del tema y pues la verdad es que eso eso nos deja pues bastante bastantes preguntas, ¿no? de qué es lo que realmente qué es lo que realmente vivieron eh, vos alguien desarrolla alcoholismo eventualmente y pues tiene que ver probablemente mucho con ese con esa experiencia traumática que probablemente vivieron, porque las cintas más importantes que están perdidas es lo que ellos pasaron en el lado oscuro de la luna en donde se supone que encontraron estas ruinas no se sí. sabe ni siquiera si hubo interacción con, con estas cosas que ellos vieron ahí. Muy bien. Entonces, ¿de dónde saca esta política la NASA de decir, tengo que encubrir todo? Ellos mandan a hacer un proyecto que le llaman el, el informe Brookings. Esto básicamente era un estudio propuesto. Eh, sobre las implicaciones de las actividades espaciales pacíficas para los asuntos humanos. Fue un estudio que se lo encargó a la institución llamada Brookings en 1960, y bueno, esto es lo, lo más importante. Ellos llegan a la conclusión de que, bueno, la intención era, era examinar las, las posibles implicaciones sociales, políticas, culturales y económicas incluso, de que le podrían afectar a Estados Unidos la posibilidad del contacto con vida extraterrestre. El, este estudio fue motivado para saber el impacto potencial del programa espacial que estaban llevando a cabo y cómo esto podría eventualmente impactar la estabilidad social. Eh, la necesidad de que los responsables políticos estuvieran preparados si en caso de que hubiera consecuencias de un descubrimiento importante. Básicamente, fue un estudio muy detallado, en científicos, sociales, estudiosos de las humanidades, historiadores, antropólogos y teólogos participaron. ¿Cuál fue la recomendación de este informe? Fue que eh, el descubrimiento de vida extraterrestre podría tener implicaciones significativas para la sociedad humana, incluido el potencial de agitación social, cultural, cambio de creencias religiosas y, de y desafíos para Estados Unidos de soberanía nacional. Es que ellos a partir de este informe toman la decisión que por seguridad nacional no se le puede dejar a de la sociedad saber de estos temas y también lo llevan a la ley y entonces hacen esta ley donde cualquier empleado de la NASA que saque información, va a ser severamente multado, y un año de cárcel va a ser la, a ser la, la, la pena mínima, aunque después quitan esa, esa, esa ley, pero, pero el informe Brooklyn es lo que da, eh, en base a ese estudio minucioso, la postura de Estados Unidos para decir, no, no pueden saber de esto, porque no están preparados, sería básicamente el acaboce para la civilización que conocemos hoy en día. Ok, salen estas dos personas que trabajan en la NASA a decir lo de las construcciones, Aldrin no quiere decir nada, en Armstrong tampoco, y bueno, que ellos, bueno, los tres que participaron en la misión, de ellos no salió nada, recordemos que ellos son militares, ¿no? eran Eran pilotos, yo creo, ¿no? Sí, así es, o sea, hay algunos videos ahí controversiales porque no sé si viste, por ejemplo, había un eh, youtuber que se acercaba a ellos los seguía en sus conferencias y les llevaba una biblia y les decía que si podían jurar sobre la biblia que habían estado en la luna, ninguno de ellos quiso hacerlo e incluso vos, Aldrin, lo golpeó fuertemente en una de esas, si está en cámara y todo, pero eh, probablemente fue porque se les hacía una payasada, cosas así, o sea, como que se sentían muy, como que los trataban de ridiculizar. Ok, eh, te iba a preguntar, fue, llegamos en el 69, digo, llegamos, somos muchos, ¿no? Pero, ¿de ahí hubo más misiones? Incluso Alan Shepard dice que se, que jugó, fue el primer hombre que jugó golf en la luna. Bueno, oficialmente la luna se dejó a partir de ese de ese, de esa cosa, o sea, actualmente la luna ha vuelto a ser de mucho, y es lo que te digo, mira, dónde está la otra cosa que nos hace creer que hay algo raro con esto que pasó, uh -huh. llegan a la luna, al parecer hay contacto con algo, encuentran algo, y deciden no regresar, tú lo piensas que con todo lo que ha pasado, <coughs> En, está solo a tres o cuatro días de distancia, dependiendo de la órbita en el momento de despegue del cohete. Ajá. Tres o cuatro días es nada. Y para el dinero que se gastan, definitivamente no le encuentro una razón lógica que me ayude a mí a pensar cómo justificar que en tantos años no se haya tomado la decisión oficial de regresar a la Luna. ¿Sabes sí. por qué, tal vez? Porque saben que. No hay pretexto ahora para explorar a detalle el lado oscuro de la luna y hacerlo público, como lo tratan de hacer los chinos. Ok, es lo que iba a decir. Estados Unidos puede ocultarnos la, lo que sucede, pero hay otros países, está Rusia, está China, que bien podrían llegar, ¿no? Son países que son contrarios bueno, a Estados Unidos. Los chinos ya llegaron con su, con su rover, pero lo vamos a ver. Y es muy buena pregunta para entrar a este tema. Okay. hay una cosa que se llama el Tratado Lunar el Tratado Lunar fue redactado en 1979 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y básicamente lo que dice es que el acuerdo es que todos los cuerpos celestes incluida la luna eh, son parte de la humanidad, o sea que no hay dueños básicamente se van a tratar como un patrimonio común de toda la humanidad, okay. y deben de utilizarse únicamente con fines pacíficos, okay. prohíbe que cualquier país u organización reclame la propiedad de cualquier parte de la luna, u otros cuerpos celestes, okay. qué es lo que pasa, este tratado ha sido ratificado por 18 países, incluido México, por ejemplo, pero, ¿cuál ha sido el cambio brutal, tremendo? Ninguna de las naciones de las que estábamos hablando quiso ratificar su entrada al Tratado Lunar. Estados Unidos, Rusia y China están fuera de este tratado. Ah, ok, ellos ya actualmente no lo firmaron. Donald Trump fue el primero que no lo firmó y a su vez no lo firma China y no lo firma Rusia. <risa> es una declaración de, de guerra eso, de vamos a pelearnos ese pedazo, Donald Trump sale a decir, cuando decide no hacer eso, dice, la, la luna es del primero que llegue nuevamente, una persona, no puede ser, entonces se vuelve ese, se vuelve otra vez, esa guerra que sabemos que está pasando, la gente es más consciente de que esa guerra fría, ahora más entre Estados Unidos y China, pero con una alianza fuerte entre rusos y chinos para tratar de que esta vez los ganadores de la guerra fría sean diferentes. Ya lo vimos con el tema de los 5G, ya lo vimos en el tema económico, y la gente no lo entiende, pero realmente estamos en guerra entre Estados Unidos y estas potencias económicas, económica china y tecnológica Rusia, que están eh, jugando de, de aliados. Ok, ok, uh, bueno, te voy a dejar que continúes, ¿tenemos otra diapositiva? Sí, es, quiero explicar por qué pelear por la luna en estos momentos, es importantísimo. Ok. La luna está lleno de un eh, componente que se llama Helio-3, ¿qué es lo que tiene este Helio-3? Este Helio-3 básicamente no hay en la Tierra, es muy poco el Helio-3 que hay prácticamente nada, es extremadamente raro pero se dice que se ha depositado ahí a través del viento solar durante millones de años y es que por eso que no lo tienen, porque esto también choca y es otro tema que podemos platicar al final del podcast, es de cómo, se, cómo llegó la luna a estar donde está, dónde se creó, okay. ellos lo quieren, los oficialistas lo quieren justificar de que el helio 3 no está en la tierra y si está en la luna, porque se supone que esta teoría que es oficialista, de que básicamente eh, chocaron y eran casi, casi uno mismo en algún momento y se separaron, pero la luna eh, quedó atrapada por el, eh, por el campo de electromagnético la, de la Tierra y cosas así. Ajá. Necesariamente necesitan que la luna sea en su mayoría formada con los mismos elementos que es la, de tierra. la, de la tierra. Pero como lo vemos, no lo es. Okay. pero ellos dicen, ¿verdad? es que todo eso que no es que sabemos que es súper necesario eso ha llegado porque ha sido depositado por el viento solar Ajá. el, el... viento solar, aunque sí obviamente muy disminuido por la atmósfera, pero no tendríamos esa disparidad tan grande que existe hoy en día sabemos para qué nos puede sí, esto, esto es importantísimo porque sabemos que estamos en una crisis energética tú sabes cómo lo platicamos en el otro podcast, por ejemplo, cómo influye el petróleo, los petrodólares, y un montón de cosas en nuestra economía, pero es la parte energética, la okay. que eh, realmente da ritmo y forma en nuestra economía, el tema es que, ya sabes que nos estamos acabando los combustibles fósiles, y estamos buscando maneras más limpias, y sostenibles, de encontrar energía, okay. el Helio 3, se utiliza para la fusión nuclear, no fisión nuclear, la fisión nuclear lo que tiene, ya la hacemos nosotros, la fisión nuclear aquí, pero es, es radioactiva, o sea, es muy sucia, es una energía muy sucia, sí, muy poderosa, muy sucia, y aparte, lo que se desprende de esa eh, fisión nuclear es radioactividad, entonces es súper peligroso, lo que necesitamos nosotros es la fusión nuclear, la fusión nuclear lo que hace es que en este caso eh, los átomos son ligeros y no producen residuos radioactivos, o sea, esta es una energía completamente limpia, pero para que nos demos una idea, con la cantidad de helio 3 que hay en la luna, nos alcanzaría para, la, para, la, para el tipo de vida o tipo de consumo, que tenemos actualmente, que es bastante como civilización humana todo el mundo, nos alcanzaría nada más para 10 mil años más, ay guau wow, con el helio 3 que tiene la luna con el helio 3 que tiene y sería limpia, no, no, no contaminaríamos nada ah, cabrón no, pues claro. Entonces, Estados Unidos, Rusia y China deciden no firmar el tratado, porque el primero que llegue a la Luna y lo puede explotar se va a quedar con el hilo 3 que esto es muy peligroso, porque baje, si se llega a pasar, definitivamente desataría una guerra. Imagínate que hubiera un país que tuviera todo el petróleo del mundo. Oye, esto, esto me suena, este, por ejemplo, a lo de Wakanda, ¿no? Que según has visto esas películas de Ajá, sí. Que según tienen un, un metal, no sé, un Exacto. algo, ¿no? Que solamente lo tienen ahí. Y me suena esto, eso es ficción, y eso que estamos hablando, no puedo creer que haya un elemento que se puede pelear por él y que puede provocar guerras que pueda servirnos tanto. Imagínate que se están peleando los 10.000 mil siguientes años de energéticos para poder proveer a la Tierra. Uf, pues claro, el, el poder. De, el control Esto es lo que yo te decía Esta es la siguiente guerra fría que ya está pasando Wow y el siguiente imperio que se consolide va a ser quien lo logra Ok por eso china está haciendo esas misiones a, a la luna a la luna marte o sea ellos entienden que para poderle jugar y quitar consolidadamente ese liderazgo de Estados Unidos por esa parte, pero ahí entramos en los otros temas, o sea, al parecer Estados Unidos, lo que platicamos en los otros podcasts, el desarrollo tecnológico que ya tiene es infinitamente superior, o sea, ellos hacen como que todavía pelean con China y Rusia, pero en términos generales ellos ya tienen un programa espacial consolidado, ellos ya están trabajando con otras civilizaciones, pero este es lo oficial, o sea, esto es lo que se le vende a la gente, pero Estados Unidos esa parte la tiene resuelta, o sea, esto Estados Unidos está 200 años más avanzado que esto, ellos ya ¿Listo? participan en un, en un comercio, en una comunidad, o sea, eh, tú, ¿tú crees que ya estén, ya con, con extraterrestres trabajando esto? Sí, o sea, Estados Unidos ya tiene las bases, eh, ¿Todo ese por qué no regresan directamente, por qué nunca lo hicieron, eh, lo, lo hemos platicado anteriormente, lo que pasó con Roswell, lo, todo el contacto que ha tenido Estados Unidos, todo lo que hizo Eisenhower en estos eh, convenios con estas entidades que en este caso al parecer eran eh, grises de Z reticuli eh, y eh, hicieron un cambio de tecnología. Eh, obviamente pensar este tipo de cosas como de que las naves espaciales todavía tienen que ser impulsadas por combustible, que en fases y, o sea, eso es hablar de, todavía, te digo, tratar de ser oficialista para tratar de explicar las cosas que queremos explicar, pero de una manera, pues como si todavía estuviéramos viviendo, pues no sé, en los setentas o sea, realmente Estados Unidos ya está, en otro nivel de comprensión en cuanto a desarrollo tecnológico y de interacción con otras razas en este universo. Los rusos también, y no dudo que los chinos han querido subir a, esa, a ese tema, lo que platicábamos, por ejemplo, de su influencia con los anunnakis eh, a nivel político, las dos facciones, cómo fueron eh, las referencias sumerias de las que estábamos hablando, la primera civilización de la Tierra, o sea... Eh, quién es lo que menciona eso del Edén, de Eva, de Adán, que para muchas personas que tienen creencias religiosas actualmente, eh, lo relacionan como que pues bien en la Biblia y cosas así, pero realmente la referencia histórica es mucho muy anterior a civilizaciones que todavía incluso se pues, utilizaban símbolos cuneiformes y ya hablamos de esas traducciones, de esas tablillas, eh, es entender todo, porque todo va de la mano con todo, esto es una, nuevamente, es una simulación, es como cuando quisieron simular y enseñar a la gente, sí, yo voy a la luna, es como por ejemplo cuando, ¿te acuerdas cómo se llamaba el, el, el otro personaje que trabajó mucho tiempo en, en la NASA, cuando eh, agarraron el, la nave de Roswell y que, lo, y que dijo, es que hay un elemento, siento... 15, que se utiliza para estas naves, que se ridiculizó muchísimo y que actualmente se descubrió que está ese elemento 115 y que ya se acepta, ¿Ya? Eh, que ese elemento 115 existe, que es el ¿Cómo? elemento 115, no te acuerdas cómo se llamaba este, ya lo acaba de sacar Netflix un documental sobre él, eh, se me fue su nombre, pero él trabajó en el proyecto Roswell tratando de ver, eh, hacer ingeniería inversa y él salió y fue muy, muy ridiculizado en la época, ahora que Donald Trump hizo el disclosure de algunas, eh, sacó algunas de las imágenes de esos centros donde, donde había, todo lo que él describió salió en la foto, o sea, él decía, no, es que me hacían poner eh, las manos en unos dispositivos y él los describe muy largos, ahora que hay fotos como tal de esos dispositivos, sí pues le da un peso fuertísimo a su, a su, a, a, a todo su testimonio, como tal. Estás hablando de lo que se recuperó de la nave de Roswell, ¿no? Así es. Que los controles eran unas, eran unos mandos donde ponías las manos. Las manos. Tenía la figura de la mano, o sea, los paneles. Pero también cuando tú entrabas a las bases, tenías que hacer, o sea, ellos pusieron un tipo de, imagínate que en las bases, como tal, pusieron unos dispositivos muy similares, que es lo que él trataba de explicar hace muchísimos años, y nadie lo entendía. Hasta ahora que sacaron, desclasificaron esas fotos de las bases de hace muchos años, y que ahí están finalmente los dispositivos de los que ¿Qué? Robert Lazar. Bob Lazar, dice. Bob Lazar, Bob Lazar. Así es, pero, o sea, imagínate, ¿cuántas personas han pasado por esta ridiculación? ¿Tú conoces a ridi ridiculización? ¿Tú conoces a uno? Sixto Paz, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, ridiculizado, te voy a hablar de otro, eh, ¿cómo se llama el este inglés que habló muchísimo de los Anunnakis y que dice que se transforma la reina Isabel? y eh, uh, David Icke, ¿no? David Icke, fue también muy ridiculizado. Eh, Ahorita ya la gente yo lo que sí he notado es que la gente está mucho más despierta, si sí estamos pasando por un despertar espiritual y yo te podría adelantar que en los próximos años va a haber un cambio tremendo, o sea, viene algo impresionantemente fuerte, o sea, incluso la tendencia hoy en día es que ya se está hablando de algunas naves nodrizas que están, naves muy gigantescas que están siendo avistadas en estos días en la tierra, pero te puedo decir que en el corto plazo Estoy hablando de uno, dos años, tres años, va a haber algo impresionante que va a pasar. Y hay que estar muy atentos porque, como ya lo habíamos platicado, hay un proyecto que se llama el Blue Beam. Eh, tenemos que estar atentos qué es lo que va a pasar, pero va a pasar algo muy muy impresionante. Entonces, ¿qué está pasando? Si sí está, sí están pasando la gente que le empieza a resonar mucha información, evidentemente siente porque se reactivan ciertas memorias que la gente tiene, o sea, la tierra tiene algo que es básicamente una barrera de frecuencia que hace que no recordemos cosas a nivel álmico, entonces tú naces y tú no recuerdas absolutamente nada, pero a través de la información que van recibiendo hay mucho despertar de las personas, o sea, las personas van entendiendo, van conectando, un poquito más con toda esta información y empiezan a salir de esa matriz de control, que básicamente es una frecuencia donde viven, donde entienden que así es la vida, que a lo mejor solo se paran, trabajan, se regresan, están preocupados por las deudas y cosas así, pero que empiezan a entender que el sentido de la vida probablemente es muy diferente. Oye, eh, estábamos esperando, por ejemplo, se sabe que hay vida extraterrestre, es como que nadie duda eso, pero estamos esperando a que salga a Estados Unidos y diga, efectivamente hay vida y podemos desclasificar. Pero ya lo empezó a hacer, o sea, ya lo empezó a hacer, esos pasos ya empezaron a pasar, ya crearon una, una secretaría especializada en temas de estos OVNIs, ¿qué pasó? Hace tres semanas eh, anunciaron oficialmente y por 48 horas no hicieron ningún otro pronunciamiento de decir, si sí, encontramos, eh, tuvimos que derribar a estos dos globos, que supuestamente chinos, y dos cosas que no sabemos qué son, entonces, ya le empiezan a dar, a la gente a través de todo esto, muchas claves, te digo es peligroso, porque puede ser mucha confusión, hay que entender los temas bien, porque ya te diste cuenta, que este tipo de naciones, imperios, no hace las cosas nada más por, o sea, como que se le sale, o algo así, siempre hay un, un detrás, bien medido, saben exactamente cuál es la intención. Ok, pero uh, mi, mi pregunta, o no, más bien mi observación es de que esperamos que Estados Unidos, pero Rusia, China o cualquier otra nación, digo, cualquier... Bueno, es que en este, este de lado del, del mundo no escuchamos a los chinos, no escuchamos a los rusos. Vladimir Putin en múltiples ocasiones incluso salió a decir que él sí sabía que lo de Dave Vidal era correcto, porque incluso él había visto cómo se transformaba la reina de Inglaterra, oye, eso es verdad, o sea, puto, sí, que eso la reina... o sea, y él sale a decir, o sea, realmente si sí estamos gobernados por reptilianos y cosas así, pero mira, la Asia está muy, o sea, sobre todo China, obviamente, o sea, lo que viven los chinos, eh, ellos no tienen conciencia de lo que nosotros hablamos, decimos, opinamos en esta parte del mundo, lo mismo con los rusos, ellos viven en su propio mundo, y todos los que vivimos en la parte, vamos a decir, de influencia occidental, estamos totalmente apegados a lo que diga papá de Estados Unidos. Exacto, exacto. Si ellos te dicen, es COVID, y este tienes que vacunar, y tienes que hacer esto, o sea, haces absolutamente todo lo que ellos digan, y la gente se siente cómoda, porque piensan que, que juegan un papel de liderazgo, o sea, les gusta no solo que, que sea un imperio, pero les gusta que aparte les diga cuál es el camino, porque si te das cuenta estamos muy adoctrinados por, por ejemplo mencionaste un, algunas referencias a por ejemplo el cine, películas, básicamente por ahí es donde este control eh, en muchos sentidos se aplica, no incluso copiamos los modelos televisivos, tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, eh, básicamente tenemos una dependencia absoluta de los algoritmos, aplicaciones, WhatsApp, eh, absolutamente le damos el control de nuestra vida al imperio. Ok, ok. Oye, eso me impacta lo de Putin porque lo podemos encontrar incluso en YouTube, ¿no? Cuando dice. Por qué debe estar ahí en YouTube? Eh, a ver, ¿cómo lo busco? porque eso me, me interesa mucho, o sea, no creo que Putin eh, lo haya dicho simplemente porque se le ha botado la canica, ¿no? O sea, lo dijo abiertamente, ¿o, o crees que haya sido como sarcasmo? Es que, pues, muchas personas piensan que es como sarcasmo. Va, vamos a ver, déjame buscar aquí. Putin, puto, Putin, Putin... Dijo que la reina. Así le han de ver puesto. Putin dijo que la reina, no bueno, vamos a ver. Putin no está de la Putin es lo Ajá. que Las canciones de de la de eh, Alan Davis es que tú conoces a esta persona porque sé que tiene tienes muchas referencias de él como investigador y te gustaría, sé que es una de las personas que admiras JJ Benítez Ajá. llamó a Alan Davis cuando saca su libro como el Mirlo Rojo ok que sí. le da la información a JJ Benítez eh, es Alan Davis Ok, ok, sí, sé algo del libro Mirlo Rojo, que refiere a lo de Marte. Sí, básicamente todas estas civilizaciones y ruinas y todo esto que hay en estos, no, no solo en la luna, sino también en Marte. Ok, tú, ¿qué opinas de, pensando, por ejemplo, en esto que se dice que hay ruinas en Marte y hay ruinas en la luna? Es decir, hubo una civilización hace miles de años... Eh, biológica que estuvo habitando estos lugares y después aparecimos nosotros cuando ya no estuvieron ellos, no, incluso incluso yo creo que es un tema complejo pero que me gustaría abordar en un podcast donde me gustaría poner de acuerdo acuerdo toda mi investigación y muchísimos años y a mucha información que me ha llegado ya exactamente no lo quise mencionar en este podcast porque creo que debe tener su propio podcast exactamente cuál fue la cronología de cómo, cómo llegamos aquí y cómo interactuamos o cómo pasó estas otras civilizaciones, quién estuvo en la luna o quién está en la luna, quién estuvo en Marte o quién está en Marte, ya desde un punto de vista quisiera yo empezar a platicar primero qué es el alma, no o sea, eventualmente eh, platicarlo desde ese punto de vista, ¿te acuerdas del podcast que tuvimos de física cuántica? De, de materia de todas, de las dimensiones, Padrísimo. referirnos a todo eso y entender qué es el alma, cómo se formata, los fractales, cómo se acopla un cuerpo biológico, cómo estos cuerpos biológicos fueron inventados, de dónde vienen los conceptos de, de, de Cristo, en qué papel jugó Jesús en esta historia, ¿Qué es el, lo que le llamamos el, ¿quién, quién hubiera sido en este rol, el padre de Jesús, por qué, y hay un libro muy importante que, que tiene mucho que ver con todo este conocimiento sagrado, por así decirlo, pero es por ejemplo, lo has escuchado, el libro de Urantia, por ejemplo, Sí, ¿no? Urantia. Exacto. que empieza a darte la ubicación del universo local que nosotros tenemos, porque obviamente el universo es muy grande y hay muchísimos proyectos trabajados en diferentes universos, pero es un tema muy complejo de abordar, pero eh, sí, hay otras civilizaciones definitivamente que han estado en esas, eh, en esos eh, lugares, Marte, eh, la Luna, el papel que juega la Luna con nosotros es súper importante, eh, pero que me gustaría abordarlo en un podcast y que a lo mejor por ahí tenemos este evento que viene, donde probablemente me gustaría hablar del tema para, para dejarlo ya, o sea, sería quitar muchas dudas y es básicamente una historia que entrelaza todo. Es, es muchísima información, muchísimas cosas, como te imaginarás es muchísima información, o sea es incluso hablar del origen de Sirio, el origen de las guerras de Orion, por qué hubo la guerra, por qué a veces nos aducen los grises, quiénes son los grises, también tuvieron su propia historia, hablar de los reptilianos, eh, hablar de los sirios, hablar de los arturianos, hablar de nosotros como raza humana, de dónde venimos, quién, quién nos diseña, por qué nos diseñan de esta forma, eh, cómo se entrelaza ese ADN, eh, hablar de nuestro cuerpo astral, de nuestro cuerpo energético, de nuestra alma, de, o sea, un montón de cosas para poder entender qué es lo que estamos haciendo y de cómo se formata el universo a nivel dimensional. ¿Qué bueno. es la masa? ¿Qué es la densidad? ¿Qué es esta eh, masa sobre volumen? ¿No? Para lo que hablamos en la física cuántica, ¿no? Eh, largo, ancho, alto y tiempo. ¿no? que estamos limitados ahorita a ver un tiempo lineal, que es la cuarta que es la, que es la quinta dimensión, cómo se, si, o sea, entenderlo todo desde un, es que para entender la historia completa lo tienen que ver desde un punto de vista muy completo, para poderlo entenderlo a, a detalle, ¿no? qué es un fotón, qué es un neutrón, qué son las cuerdas, cómo, cómo viven las cuerdas, lo que hablamos del bosón de Gibbs, cómo todas estas interacciones se dan para que la materia como tal que estamos viviendo en esta experiencia se lleve a cabo. Pues in increíbles eh, cosas que no sabemos o que no tenemos la información todavía, pero que, como tú dices, en quizá dos o tres años podamos ver algo impresionante, mira, Jaime Maussan, por ejemplo, en su programa desde los años 90 decía, ya, ya va a haber, ya va a suceder algo, ya va a suceder algo, y pues todas esas religiones también y personas que hablan sobre apocalipsis y demás, como que dicen, ya, ya, se está viendo, ya va a suceder, pero no termina de pasar, ¿tú crees? Tú puedes asegurar quizá eh, en tu sentimiento de que podamos ya tener la la respuesta o la verdad sobre que hay vida extraterrestre y que sí nos visitan en sí, el... sí, no, definitivamente tú, he tenido algunas pláticas por fuera contigo sabes que he hecho algunas cosas que también me gustaría platicarle eventualmente en otros podcasts a, al auditorio sobre por ejemplo los registros akáshicos y cosas así que es información muy poderosa pero fíjate que como tú lo mencionas eh, hace muchos años yo escuchaba toda esta parte de no, sí, ya ero, y lo de 2012, y cosas así, finalmente lo pude entender, conectar todos los puntos, y esta vez, de verdad, que incluso para mí hubiera sido, a lo mejor con alguna duda, titubeo, decirlo, pero estoy muy seguro que por ahí el 2027, 2028, algo impresionante va a suceder, te lo puedo decir, al menos desde ahorita, de mi perspectiva, el conocimiento que tengo, todo el tiempo que le dedico a estudiar a estos temas, y la información que me llega, es que va, ya está pasando, pero pero, esa cosa impresionante va a pasar, no más tarde de 2028 de nuestra línea de tiempo, 2028 estamos, 2023, en cinco años, no más o sea, si lo, si lo alcanzamos a ver, Sí sí sí definitivamente va a estar impresionante oye, eso, eso suena increíble, porque sería la noticia más importante de la humanidad, o más bien la evidencia más importante de, de la humanidad, el que... Y, y es importante, por eso muchas personas están pasando como por este despertar de conciencia, que básicamente es entender eh, quién eres, ¿no? Fuera del plano material, fuera del plano físico, entenderle, darle un sentido a tu existencia, y, y eso empieza a aclarar muchas de las cosas, eh, pues, de las preguntas que tanto tenemos, o sea, las personas que se empiezan a preguntar estas teorías de la conspiración, al menos empiezan a salir de la matrix de control, que ya lo platicamos y es un problema complejo. Muy bien, eh, sobre la luna, eh, había, creo que unos videos de JJ Benítez, de unas construcciones lunares, algo uh -huh. así... ¿Has visto esos videos? Sí, sí los he visto, son muy impresionantes, ya nunca supe, los vi hace muchos años, los vi si no me recuerdo ahí con Jaime Maussan en alguna de las conferencias, y me parece que pueden ser extractos de esas cosas que se supone que están perdidas, pero definitivamente, o sea, no me queda duda, ¿qué, qué, ¿qué te dice la luna? por ejemplo, ¿qué les puedo adelantar así fuerte? La luna es hueca, ¿no? Eh, esto es un hecho comprobado científicamente, se realizó un experimento para comprobarlo por parte de la NASA, donde se dejaron caer estructuras así como estas naves, y se verificó que no dejaban de, de tener el comportamiento de una campana, o sea, de vibrar así, por una cantidad de horas bastante prolongada, lo cual confirmó de manera eh, irrefutable que la Luna es hueca. Hueca o sea, si la luna es hueca, muy probable la tierra igual, bueno, ahí está el tema, está hueca, pero yo, mi creencia y siguiendo mucho la línea de Cory Wood, y que es lo que voy a explicar, de por qué la, la luna aún sigue habitada, por dentro, o sea, hubo un cambio que pasó con estas civilizaciones, no solo la tierra, pero la tierra no está solo habitada internamente en el plano material que conocemos de cuarta dimensión, hay un plano etéreo, que es en otra dimensión donde está habitada, pero sí hay algunas entradas, o sea, lo que hemos platicado, porque tú sabes que el tema de la tierra hueca de Shambhala y de todo esto, es un tema aparte que sí requiere explicarlo a detalle para que la gente no caiga en decir, no, es que esto ya le suena mucho a ciencia ficción, porque como están instruidos por la Matrix, la Matrix ya les hace creer que toda esa parte va relacionada con la ciencia ficción. Ok, Ok, dices que está habitada eh, la luna por dentro, eh, ellos saben entonces obviamente que nosotros estamos aquí, y, pero no están en la misma dimensión. Sí, no, eh, la luna sí está en la misma dimensión, o sea, pero muchos, muchos lugares en la tierra que están habitados por dentro no están en la misma dimensión. Ok, ok o sea, sí están en la Tierra, pero en la Tierra de 5D o de 6D, o sea, son diferentes dimensiones, y es que ya lo vimos, la, a la gente que no ha visto los, los los este el podcast de física cuántica, se le va a hacer muy difícil entenderlo de una manera racional, a lo que me refiero diciendo, sí están, pero están en una dimensión diferente. Sí, deberían de verse ese podcast que tuvimos sobre eh, física cuántica, estuvo interesantísimo, y pueden, podemos, este, a partir de ahí, es que platicamos, y ya con ese conocimiento, pues, puedan entender un poco mejor, pues, eh, el, el concepto, oh, desde dónde estamos a, abordando el tema, y las cosas que se dicen. Sí, por ejemplo, aquí nada más, siguiendo un poquito con los slides que tengo, nace entender todos, que China entra directamente a esta carrera espacial, al salirse del Tratado Lunar, al igual que Rusia y Estados Unidos, llegan a poner eh, este rover, en, bueno ellos le llaman Change 4, en la, en la luna, eh, exploran, eh, exploran el lado oculto de la luna, y, este, y finalmente pues ellos están tratando de realizar misiones tripuladas a Marte, están definitivamente entrando de lleno, eh, Estados Unidos tiene el proyecto Artemisa, que es un proyecto dirigido por la NASA, donde ellos ya buscan regresar definitivamente a, a la Luna. Okay. Llevar a la primera mujer a la Luna para el 2024. Ellos tratan del siguiente año ya estar de vuelta. Ah, en serio, o sea, este programa es lo que te iba a preguntar, que si sabías de algún proyecto en donde se, se regresara a la Luna, y estás diciendo que en el programa Artemisa Van a, es a... Este es un proyecto oficial de la NASA para regresar en el 2024 a la Luna. En el año que viene. Uh -huh. Y poner a la primera mujer en la luna. Así es. Ah, Le cabrón, pusieron Artemisa porque es una diosa, la diosa griega de la luna. Ah, cabrón, eso se va a poner bueno, ¿no? Así es. Oye, pero sí, si, por ejemplo, ahora con este, eh, la nueva empresa esta que ya puede hacer viajes a, pues a la atmósfera, ¿no? Salir de la atmósfera, que ya se realizó. No, ajá. Ellos, eh, eh, eh, o sea, ellos lo más importante que hacen es que redujeron los costos significativamente porque todas sus naves son reutilizables casi el 100%. Ah, Otra ok. que no pataba con las de la nasa entonces eso es realmente el super modelo de negocio porque... Al, uh, la NASA los contrata para que les ayude a generar estas naves, porque la NASA estaba perdiendo, o sea, gastaba mucho dinero y les daba poco uso entonces, uh, estas naves que tiene SpaceX son básicamente así como un coche, o sea, lo ocupas pero no lo tiras, o sea, no haces un viaje y lo tiras, la yeah. NASA hacía, vamos a decir, cinco viajes y los tiraba y ya con esto les da y SpaceX les da la capacidad de invertir, o sea, de reutilizar mejor su dinero. Wow. Claro, ya unas naves que van y vienen, ¿no? Que se y Que las puedes volver a usar y que las puedes volver a usar y que las puedes volver a usar. Oye, pero eso de volver a usar, eh, pues estamos hablando también de un material que debe ser diferentísimo al que con el que se construyeron los cohetes, ¿no? Pues al, al, al final, eh, no recuerdo exactamente bien cuál fue el. Lo tenía en la mente, pero se me, se me olvidó, pero ¿cuál fue exactamente el, el problema al que el que resolvió SpaceX que lo hizo posible? O sea, porque al final eran, ya ves que el primero quemaban mucho combustible, haces, te deshaces de las fases de las de las. Eh, de el los poeta. cohetes, y es muy difícil volverlos a hacer porque ya nada más te queda como un avioncito que regresa a la tierra, lo, lo, lo aterrizan en el agua, por así decirlo, y después ya lo, lo toman. Volverlo a rearmar con todas las fases, todo el combustible, era muy costoso y por eso nada más lo hacían así como de cada tres años. Ahora ya es mucho más, o sea, sigue siendo un poquito similar el funcionamiento, pero. Ya el rearmado es mucho, muy rápido. Ah, ok, pero entonces sí se pierden. Algunas sí, cosas, pero es mínimo. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Se sabe quién sería candidata para ir a la luna? No, la verdad es que yo creo que todavía no está, no está definido. ¿Y qué pasa? Para que lo entendamos, o sea, los rusos callados, pero pueden volver a entrar en la pelea, básicamente tienen un liderazgo importante en la Estación Espacial Internacional, pero lo que realmente ellos han tenido, pues, muy fuerte, pues ha sido Yuri Gagarin y lo que sabemos de Laika como la primera animal en 1957, al igual que el Sputnik, básicamente esas tres eh, o cuatro cosas, ese liderazgo en la Estación Especial Internacional, Laika, Yuri Gagarin y el Sputnik, son las cosas más importantes que, que ha contribuido Rusia. Ah, ok, ok. También ahí está Valentina Tereshkova. Uh -huh. La primera mujer, así es. Muy bien, muy bien, eso está interesante, esperemos ya el 2024 que sea una realidad y que lleven a la primera mujer a la luna, será un show, un espectáculo como el del 69 seguramente y que nos va a abrir eh, la oportunidad de saber que ya estamos para poder ir y regresar a la luna, o a Marte, cuando queramos, pero bueno, como, como sabes, eso nada más los poderosos, y en esa guerra que dices, se está deliberando entre Rusia, China y Estados Unidos, bueno, China, China y Rusia están juntos, ¿no? China y Rusia están juntos, o sea, realmente tienen una línea de separación muy delgada, si sí existe, pero si lo vemos en conjunto en un tema geopolítico, están, están del mismo lado. Ok. Este, esta persona que muestro aquí es importante, creo que su testimonio es muy fuerte, muy válido, eventualmente voy a tratar de aclarar desde este punto completo a qué es lo que él se refiere, porque él habla de un montón de cosas, pero que es muy difícil que la gente lo comprenda sin tener el contexto claro de otras cuestiones, pero básicamente él menciona que él ha sido parte de un programa secreto, cuando era niño fue reclutado para el programa espacial, y estuvo trabajando 20 años antes de fuera de la Tierra, antes de que fuera devuelto en esta línea temporal a regresar pues, a vivir aquí a la Tierra, eh, básicamente, habla de que hay ba varias bases secretas en la Luna, eh, son operadas por muchas facciones y se utilizan para investigación, minería, área de preparación de operaciones como parte de, del sistema solar. Y él habla ya muy a detalle de lo que pasa en Marte, de esta comunidad, eh, pues sí, de extraterrestres en la que ya formamos parte y cómo funciona. Como te digo, él, la veracidad y. Es, es muy consistente todo lo que dice, lo voy a tratar de explicar de una manera todavía más completa porque, te digo él pierde muchos eh, contextos que a lo mejor conoce pero que no los logra explicar de una manera efectiva, entonces eventualmente voy a tratar de tomar el tiempo de explicarlo para que entendamos que hay toda una historia pues muy fuerte, no o sea no solo nos podemos referir a la historia de la humanidad como tal, como importante, pero es importante también conocer la historia de nuestra, de nuestro universo local. Ok, ok, pero qué veracidad tiene esta persona, es decir, en qué mm, se sustenta, cuál es la base firme para poder creer a él lo que afirma. Básicamente es, eh, toda la información que ha sacado, eh, se termina confirmando, o sea, imagínate que él sigue el patrón como un Bob Lazar de sacar cosas que con el paso del tiempo se van confirmando, ¿no? O sea, hablar de cosas de cómo funciona, cómo está la luna, por qué no han regresado, hacer la, toda la conexión a los medios, Enki, incluso hablar de cosas muy controvertidas con el COVID y cosas así, pero tú te das cuenta cuando está incomodando al sistema de tal manera que lo tratan de desaparecer en YouTube, en Google, en un montón de cosas, no solo a él, sino a la persona que le ayuda a sacar la información, que es este investigador que probablemente conoce, se llama David Woodcock. Ok, ok. Todos tienen, to, todos, yo lo que he visto, sigo muchísimas personas, te digo, le trato de dedicar un tiempo razonable a todo este tema, veo mucha consistencia en lo que cada quien en su línea de investigación da, por ejemplo, te voy a hablar de un David Paceriza o los españoles como tal, que es un grupo con JL, con Mundo Desconocido y cosas así, eh, pero que sí noto que esa desconexión del idioma inglés los hace estar un paso atrás en, el, en la cuestión de investigación, eventualmente llega a ellos la información, pero tarda un poquito más en habla hispana, eh, en, en, en llegar digerida, no pasa eso en idioma inglés. Claro, toda la información que va resultando de diversos temas, es en el idioma inglés, bueno, como mencionas, para nosotros los que hablamos español, pues tarda bastante en que alguien lo traduzca y lo empiece a mover de estos lados, ¿no? Y que lo entienda bien, o sea, que lo entienda bien, porque yo lo que veo es que, por ejemplo, prácticamente, en los que se dedican mucho a la parte de, en español de investigación y divulgación, no dominan bien el inglés, entonces es complicado para ellos saltar un análisis objetivo de la información, pero, y, y sabiendo que la información como tal, existe, 80% de la información que existe en el mundo está en el idioma inglés, eh, ¿de cuánto? me, me das el dato atrás por favor el 80% más o menos de la información que existe oh, en el mundo está en el idioma inglés no, o sea, no es. es una gran desventaja el, el no saber inglés, porque aunque sí se llegue a, obviamente a traducir y todo, la información va creciendo día con día no la inteligencia artificial o sea el, el asset más grande que crece hoy en día es la información, pero las personas si lo veo por ejemplo incluso eh, a nivel tecnológico, la, los mercados hispanos están un poquito más rezagados en integración eh, tecnológica como tal, o sea, quiere decir que sus códigos son menos robustos, tienen menos integración incluso para cosas como trámites en el gobierno, como eh, bancos con cosas que hoy en día los hace un país desarrollado sin problemas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, un cheque, en Estados Unidos no lo cambias de que vas y cobras, y cambias un cheque al, al así al banco, ¿no?, que lo firmas y todo, o sea, literalmente con tu celular le sacas una foto y se deposita en tu cuenta bancaria, tú te quedas el cheque como tal, lo único que necesitas es sacarle una foto, subirlo okay. a la aplicación y listo, se te hace tu cambio de, tu, tu, tu, tu dinero se deposita en el momento. Pero, mira, mira. Sí, tengo, teníamos un video que íbamos a pasar a medio programa, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Quieres que lo pasemos? ¿Quieres decir algo al respecto antes de que lo pasemos? Sí, no, o sea, pues básicamente vamos a seguir a hablar de estos temas. Nada más, este, pues si quieres lo, lo, lo ponemos primero y, y ya lo comentamos. Perfecto, vamos. estuvo bueno eso, ¿eh? Oh my God. No, eh, pues agradecer ahí la invitación a la Capital MX que va a llevar a Oxlack a Monterrey, uh, eh, por, por la invitación a Ana Moreno de que nos invitó ahí a participar en este podcast, que básicamente vas a estar en Monterrey el 15 de abril, voy a estar ahí como tu invitado, donde vamos a hablar de temas en general, de fantasmas, de de extraterrestres, nos vamos a tratar de, de ir a todos los detalles, eh, vamos a seguir transmitiendo, pero lo importante ahí es que vamos a tener mucha interacción con el público que quiera hacer preguntas, y eh, va a haber ahí una, una ronda muy extensa de preguntas, de respuestas, y vamos a hacer un meet and greet con Oxlac, para la gente de Monterrey que quiere convivir contigo, va a haber una cena, pueden reservar y pueden cenar ahí, este, y pues es un es un restaurante bar que está bastante agradable en la zona de San Jerónimo en Monterrey entre San Pedro Garza García y Monterrey está en una ubicación eh, bastante accesible para todos y bueno pues ahí nos vemos el 15 15 de abril es un restaurante bar eh, cuántas personas pueden entrar porque hay cupo limitado verdad más o menos eh, 100 personas va a ser eh, pueden escoger su mesa este, apartarla, eh, el sistema de reservaciones debe estar disponible la siguiente semana, y bueno, pues para que ya tengan ahí el, el, el convivio con nosotros, el, la experiencia de estar en el podcast, y sobre todo eh, la interacción, ¿no? Las preguntas, creo que el contenido es lo más importante, y obviamente, pues, mi eh, que van a tener ahí contigo, es una cena muy, muy agradable con el menú de la Capital MX, y este, y pues, la verdad es que creo que va a ser una experiencia bastante agradable. Hoy va a estar padre convivir con, con la gente y que eh, pregunten, que podamos eh, resolver algunas dudas o dar nuestros puntos de vista. Vamos a hacer un podcast directamente eh, del lugar. Eh, ¿Sabes más o menos el tiempo del podcast ahí o será transmitido o solamente es para la gente que vaya? Sí. Eh... Yo creo que para no dejar de lado a la gente que tienes fuera de Monterrey, debemos de ser inclusivos y transmitirlo. Eh, o lo podemos transmitir también diferido, ¿no? Pero de que sí va a haber grabación del evento, se va a documentar y se va a, se va a publicar para, para los demás, definitivamente sí. Pero probablemente sí lo tomamos como un evento exclusivo para los que quieran estar ahí. Eh, eh, lo, podemos, lo podemos evaluar. Perfectísimo. Ahí vamos a tener tema de eh, extraterrestres, de fantasmas y de fenómenos paranormales, vamos a tener ese tema ahí en el evento 15 de abril, Monterrey, en San Jerónimo, en la capital. Sí, la capital MX, el lugar donde está ubicado, se llama Kitchen Park y este, ahí los esperamos. Wow, va a estar buenísimo, bueno, eh, es una sorpresa también muy, muy grata para mí, así que vamos a empezar a dar a conocer esto para toda la gente que vive en Monterrey, ¿qué otras zonas pueden, pueden asistir que estén cerca de Monterrey de esas zonas? No, ah, pues básicamente Guadalupe, García, este, toda la zona de Cumbres, eh, Apodaca, Santa Catarina, eh, toda la zona metropolitana de Monterrey definitivamente. Excelente, bueno, increíble, allá nos vamos a ver gente, vamos a tener una convivencia sobrenatural en relatos oscuros directamente en Monterrey. Bueno, ¿tienes más datos con respecto al tema? No, creo que creo que por hoy es, es suficiente, creo que dejamos una buen, un buen contexto de qué es la luna, porque definitivamente es el astro que tenemos todos los días ahí a la mano para verlo, echarle un ojo, pero eventualmente se pueden hablar de muchísimas cosas más, pero que me gustaría ahondar en los siguientes puntos. Excelentísimo. Bueno, ya le estaremos avisando a la gente cuando eh, regresa Pepe Carvajal con nosotros para poder hablar de otro de estos temas interesantes, pero mientras tanto, ya lo saben, en abril nos vemos en Monterrey. Así es, ahí los esperamos a todos. Eh, vamos a estar, Oxlack y yo, participando, ayudando ahí en, a clarificar algunos temas. Vamos a hablar de física cuántica, de extraterrestres, de esta historia, los que quieren tener un poquito más de contexto, del alma, de cómo funcionan esa, esa conexión con nuestro cuerpo biológico y cómo, cómo se adapta el ADN, los diferentes tipos de ADN. Vamos a hablar de temas bien, bien interesantes y vamos a tener toda una ronda de preguntas y respuestas. Oye, eh, más datos acerca de esta reunión los vamos a tener en los próximos días, ¿verdad? Sí, claro, ya que esté eh, todo listo en el sistema, te lo voy a compartir para que lo vayamos ahí promocionando, la gente puede entrar, hacer su reservación, ver la disponibilidad y este, participar, ¿no? que escojan, obviamente van a poder escoger su cena de, de, del menú y que todo esté bien, eh, básicamente, que tengan una experiencia de primer nivel. Excelentísimo, dice que eh, Randall Marín y pues otras personas también preguntan dónde te pueden seguir en Instagram @josecarvajal1987 eh, es ahí por donde por donde me pueden contactar actualmente no he tenido tiempo de hacer videos en YouTube sabes que era un, un proyecto que por ahí tenía pero tengo muchísimos proyectos y la verdad que actualmente se me hace un poco complicado pero sí, definitivamente es algo que tengo pendiente, sobre todo por el compromiso de transmitir el conocimiento de una manera diferente, porque trato de que conceptos que a veces los escuchas en, en programas cortos son difíciles de, de realmente entender con el concepto adecuado. Entonces, eventualmente trataré de buscar el tiempo para participar más con el contenido, pero, eh, pues realmente mi participación a nivel de divulgación de información es a través de tu podcast. Oye, podrías eh, que en la próxima nos puedas hablar quizá de la tierra hueca, que es uno de los temas que más le ha gustado a la gente, no sé si... Sí, sería... hay temas muy controversiales ahí que se pueden, podemos definirlos, eh, tierra hueca y tierra plana, eh, okay. son dos temas bien, bien complejos, eh, pero sí, lo escogemos y, y le le damos por ahí. Excelentísimo, bueno, pues Pepe, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas traído esta información sobre la luna, dejaste muchos puntos interesantes ahí, y esperamos ya en 2024, y esperamos también que pasen los años para ver si eh, ya tenemos una respuesta, una evidencia de vida extraterrestre, y vamos a seguir en los podcasts acá, te mandamos un abrazo hasta Monterrey, gracias por estar con nosotros. Nombre, hombre, estamos ahí en contacto y esperamos a todos los que quieran participar en el evento. Gracias por la invitación. Muy bien, Pepe, pues ahí estamos en contacto. Síganlo en Instagram, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, mi Instagram es arroba josecarvajal1987. Arroba josecarvajal1987. Perfecto. Sí. Pues ahí estamos, gente, y pues vamos a despedir a Pepe y después me despido yo. Nos vemos, Pepe, ahí estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, gente, pues, eh, estuvo bien interesante lo que hoy platicamos. Algunas cosas las desconocía eh, y me impresionaron bastante. Y espero que en la siguiente semana pueda Pepe estar otra vez con nosotros en una transmisión y hablando de estos temas, porque él, pues, nos trae la información muy detallada para que el contexto de las historias, de los casos, pues, nos sirva mucho para entenderlos y para saber qué opinar, ¿no? Él es muy detallista en ese aspecto y, y se lo agradecemos inmensamente el que haya escogido también nuestro podcast, nuestras transmisiones, para poder compartirnos la información. Les mandamos un abrazo a toda la gente. Ya saben, gente de Monterrey, pues ahí va, de pronto les voy a poner las, la, los detalles, los datos, pero aparten ya el 15 de abril para que nos veamos en ese restaurant bar para echarnos chelas. Pepe dice que, que vamos a hablar de extraterrestres. Bueno, yo, yo digo que nos vamos a echar chelas. No, no es cierto, no es cierto. Estoy jugando, mi amor. Estoy jugando. Yo creí, ¿eh? No, por si, por si decías, yo creí, ah, no, te las, no, no, estoy jugando. Échatelas, échatelas. Para que la gente sepa que, que sí si es serio, pero también es amigable el asunto los queremos mucho gracias por todo y nos vemos el día de mañana si Dios y el universo lo permite estaremos tal vez aquí en la noche eh, con un tema más que ¿cuál era el que teníamos? de los eh, abducciones de, los, de las abducciones sí. si no pues el domingo pero estamos ahí en redes sociales los quiero, descansen hasta mañana